había comenzado a transmitir y yo ya ya saludando y no sé qué pues claro, no había iniciado la transmisión no la había puesto a iniciar transmisión, yo ¿por qué no? ¿por qué no hay nadie conectado? saludos desde Mendoza, Argentina Oxlack, bienvenido mi hermano, un abrazo hasta Argentina, a Esther también bienvenida, ¿cómo estás? hola, bienvenida en TikTok, ¿Qué? ¿cómo les va en TikTok? ¿qué tipo de videos ven en TikTok? porque hay de todo, pero algunos tienen sus favoritos. Entonces, díganme qué ven en TikTok. Miguel León, también saludos a todos. Bienvenido a Lu Montenegro. ¿Cómo estás Lu allá en you know. Gracias a toda la gente que me apoya con sus likes en YouNow. Qué buena onda, se portan conmigo. Gracias a Boy Trial, No manches, Boy Trial, que, que no había visto nada conectado. Y que era porque no había no estaba la transmisión, no estaba transmitiendo. Hola Osla, quiero contar una historia desde, de terror. Viri Nava, pues llámame Viri Nava. Mándame un WhatsApp, no, o mándame un, un audio o llámame, ahí está en pantalla el teléfono Y me cuentas tu historia, por favor, que sea la primera que eh, recibimos esta noche Saludos desde Naucalpan, justo por la quebrada de Coutitlán, Iscali, Miguel Hernández, Herón, bienvenido A toda la gente de Facebook, está entrando mucha gente de Facebook Benjamín Jiménez, yo me sé una historia llamada El Negrito Hola Oxlack Cubito339, Lizy Martínez, buenas noches Lizy, ¿cómo estás? Saludos desde Aguadulce, Veracruz, Oxlack, saludos, ¿te sabes la historia de la errada? La historia de la errada, veo muchos videos de músicos, dice Roberto Pérez. videos de músicos, ok Lu Montenegro, un abracito y Cristian Sarandón. hola Oxlack Castro, bienvenido Saludos desde Argentina, pues vamos a empezar con lo que la gente me ha mandado ya al correo Ahorita seguimos con los saluditos Vamos a revisar todos los mensajes que me han enviado porque son bastantes. Y la verdad, yo quiero terminar de, de, de ver todos sus mensajitos. Vamos con este primero. Dice, hola Oxlack, soy el sendero del maestro. Soy el sendero del maestro. Tengo una historia ovni. Ojalá luego que transmitas en vivo te pueda llamar para contarla. Saludos. Después me manda otro mensajito y dice, gracias por siempre leer nuestros comentarios. Eres una gran persona. Otras personas ni caso te hacen. Si no es super chat. Gracias por hacer nuestras vidas más bonitas con cada transmisión y cada video. Siempre te esperamos y cuenta con nosotros. Gracias, el estado de mi esposa. No se encuentra la foto. Ok, bueno, pues gracias. Pero sí, sí. den super chats. <ríe> den super chats. Hace unos aproximadamente una hora salí al patio de la casa de familiar y logré ver varias luces que se movió. Parece que fueran aviones por los movimientos que hacían. Logré tomar videos de diferentes partes y me manda un video. Después dice, estos son los primeros videos. Aquí se puede apreciar cómo es que hay un inmóvil y uno que va cambiando de dirección. Me ha mandado eh, un video de objetos voladores no identificados. Vamos a compartirlos para YouTube y Facebook. Compartir pantalla. Y vamos a ventana y whatsapp y ahora estamos en pantalla completa vamos vamos a ver ese video de ovnis que grabó nuestro amigo ok parece que no los podemos ver por algún motivo ok no podemos ver los videos Aquí se observan los tres objetos. Perdón por la calidad. Es el mayor esfuerzo de la cámara móvil. No, no los puedo ver. ¿Quién sabe por qué no puedo ver los videos? Ok. Hola, Oxlack. Sé que no es hora, pero tenía algo en lo que quizás puedas ayudarme. Me perdí tu transmisión hoy, pero soy de Torreón, Coahuila. O sea, me escribió hace, hace varios días. Bueno, hace dos años tomé fotos de distintas fechas del año y ambas encontré cosas raras. A ver, vamos a ver. Es que los que me escriben... Los que me escriben de días, no puedo descargar sus fotos. No sé por qué. No sé por qué no puedo descargar las fotos de los que me escriben hace varios días. Yo creo que tengo ahí como un bloqueo de que las fotos y videos que mandan en, en YouNow no las puedo descargar. O digo, que se descarguen solas, ¿no? Le debo de poner así para que se descarguen, ¿cierto? ¿Cierto? Tengo un, una cuestión aquí con el YouNow, en, con el Whatsapp. Eh, vamos a seleccionar mensajes, no. Vamos a ver si aquí. Archivados, mensajes destacados, etiqueta, configuración. Vamos a bloqueados, configurados, atajos, teclado, ayuda, tema, notificaciones, fondo de pantalla, bloqueados, configuración, escritorio, atajos, al teclado, notificaciones. Eh, símbolos, saludos, movimientos, desactivados, notificaciones, desactivados, desactivado, ya entrante, desactivar todas las llamadas entrantes al escritorio o no. Ok. Ok. Ah, yo creo que ese es en el teléfono, ¿verdad? Lo voy a tener que hacer desde el teléfono. Entonces no, no encuentro la, las cosas. Bueno, pero aquí hay una historia. Dice, hola, es la primera vez que nos sucede. Bien, a mi amigo extraño fantasmal, así escriben, eh, así leo. O tipo espectral, no sé a quién recurrir o qué hacer. Mi niña es la que lo ve. Un tipo todo oscuro, poco a poco lo fue viendo en la calle pasando mientras salía a tirar la basura, luego en la ventana de reojo y estamos en un segundo piso, luego en sus sueños y le dice cosas feas y siempre lo ve todo negro y borroso de frente y de atrás lo ve como una persona real de sudadera negra con capucha. Ahora, justo ahora, van siete veces que tocan en nuestra puerta, en la trasera y en la del baño, la ventana en el segundo piso y ¿qué crees? Esas zonas donde han tocado es donde mi niña estaba. Y cuando fue al baño, igual no comprendo qué hace, qué quiere y por qué a mi niña. ¿Me darías, por favor, consejos? Sé que a, de qué hacer al respecto. Yo no los veo ni lo siento, nada. Y ella los sueña seguido y él amaneza y él la amenaza en sus sueños. ¿Qué hacemos? Una de esas veces que tocó, las anteriores, nos asomamos por la ventana y no se ve nada, solo... La vez que fui al baño yo, ella se quedó cerca de la puerta trasera y se asomó, lo vio de cerca de la ventana, lo que notó es que no toca por atrás, ella no está cerca de las puertas o ventanas. Escriban bien, <ríe> escriban bien porque si no, no les entiendo, pero bueno, esa es la historia, se supone que aquí a, a esta niña, pues como que un fantasma la está acosando, no la está molestando y que tocan las puertas, y la, las puertas donde se encuentra la niña, y que en la noche, al dormir en los sueños, la amenaza. Oxlack, miraste la película de Eternals, dice Álvaro. No, Álvaro, las de superhéroes no me gustan, fíjate, no me gustan las, las películas estas de Marvel, no, no me llaman la atención, no me gustan, no sé, no, no me gustan ni tampoco las películas de, de DC tampoco pocas algunas si sí las veo todas porque si sí las veo todas por eso no me gustan porque no sé no me llaman mucho la atención las de superhéroes por eso yo no estoy emocionado con que si el spider verse si y no sé qué tanta cosa por eso pues yo no, no importa si si salen los tres si sale uno si no sale ni uno a mí no me importa. No, no tengo ningún problema si sale uno dos o no sale ninguno. Eh, eh, por eso. Se pasa eso porque pasa el tiempo y en WhatsApp ya no permite bajar el contenido. Dice Brad Juanma. Ah, entonces imagínate cuántos mensajes debo de, de contestar diarios. Para que pueda bajar todos los, los archivos. Porque... No, no, me llegan diario, diario, diario, diario, y es, es de no acabar los mensajes. Aquí tengo otro, ojalá, vamos a ver si puedo podemos verlo, qué lástima, no lo podemos ver. Y decía, fue, saludos desde Venezuela, Oxlack, te paso este video. Fue el año pasado, es real, ya que se tomó de la casa de la comunidad que fue vista por muchas personas y fue grabada por una cámara de vigilancia. Esto fue en la comunidad de Lagunillas, estado de Mérida, Venezuela. Después fue vista en otros lados, déjame ver si puedo buscar fotos y más videos. A ver, vamos a ver. No, no lo puedo ver. Sí. ¿Lo puedes volver a mandar? Puse que me lo mande nuevamente. Buenas noches Agustín Benítez, a Ricardo, a Carlos Armijo. Voy a hacer tu cuenta que no dije nada, Uxlac, un sacrilegio que no quieran ver de nuevo a tu Voy a hacer de cuenta que no dijiste nada, Uxlac, un sacrilegio que no quieran Ver de nuevo a Toby. Pues a Toby lo pueden ver en su Instagram, ¿no? A Toby lo pueden ver en su Instagram, lo pueden ver en cualquier lado. Entonces, ¿no podremos ver videos de OVNIs? Sí, sí, pero los viejitos ya no. ¿No es mejor mandar audio? Sí, también me pueden mandar audios. Eh, películas de Marvel, yo puras pelis de la Cineteca de Cine Experimental, independiente de países extranjeros, bro. Pues, pues Margarita tampoco. No, tampoco me gusta eh, la Cineteca de Cine Experimental Independiente. Mira, no me gusta la Cineteca, no me gusta el cine experimental, no me gusta el cine independiente y no me gustan de países extranjeros. Margarita Costa ve ese tipo de cine. No, Margarita, no me gusta. Sí, yo creo que sí, o sea, no, no tampoco, ¿no? Pero eh, no sé, yo creo que hay muchos que me dan mucha flojera. Oxlack hace una convivencia, que no, que porque está el virus mortal, con todo eso que lo pudo grabar en una nota de voz en 35 segundos, pero un phantom, algo loco, era el fantasma del memo Aponte. Buenas noches. <risa> ok, sí lo entendí. En mi banda favorita la conocí por mi Oxlack, ¿harás un video de criptozoología, Claro, casi todo el tiempo hago videos de criptozoología, Uy, hay muchos mensajes. Muy bien. Vamos a revisar otro mensajito. Ya le mandamos a esta persona que nos vuelva a mandar ese, ese video. Buenas noches desde Catepec en las Américas. Me manda una chica. Hola, ¿Marco este número para contar mi historia? Sí. Voy a poner, sí. Vamos a, a ver un video de esta persona. Dice, aquí sí podemos ver videos, ¿no? Uy, tampoco, no puede ser. Ah, sí, sí, sí podemos. Ok, bien. Bien, aquí esta persona me dice lo siguiente. Buenas noches, mi nombre es Iván González. Te mando una evidencia donde escuché el silbido del silbón. Te pido que escuches con cuidado el audio y le pido una disculpa por mi lenguaje, pues estaba grabando y jugando. Igual te mando una captura de uno de los videos de la aparición de una mujer en el mismo terreno, el silbón. El silbón es como un duendecillo con un sombrero y me parece que este silbón es de Colombia. Me parece que el Silbón es de Colombia, entonces nos manda un video donde se, supuestamente se escucha el, el Silbón. Vamos a, a poner atención. en día pues escucho por ahí un silbido, pero es como un silbido normal. Va caminando, el video solamente se ve el camino, es de noche. Gracias Angélica, 2500 likes, besos, abrazos Angélica. Una fogata. de Para empezar, ser pobre, vale, ah, ya entendí, a ver, ¿me escuche lo que dijo ahorita, yo iba a decir, yo iba a preguntar, ¿y qué anda haciendo caminando como en ese lugar solitario? Pues que se ve que es como campo nada más y, y, y terracería, tierra, yo le iba a preguntar, ¿y qué hace caminando de noche ahí? Y ahorita como que dijo todo por ser pobre, o sea, eso me... Me da de referencia de que a lo mejor le tocó caminar de donde salió, del trabajo o fue a un lugar y se regresó caminando. Muchas de estas veces en, los, en las historias antiguas eh, de los pueblitos, pues ahí sí que las personas iban al, al baile en los pueblos cercanos y como pues, los bailes terminan en la noche, en la madrugada, pues ahora se regresaba, pues ahí no hay cómo regresarse, entonces se venían caminando pues por el monte, por las milpas, por todos esos lados, y es ahí donde hubo muchas historias paranormales, de encuentros con duendes, la llorona, la ciguanaba, y que se les aparecía a los hombres borrachos, el, el charro negro, y aquí estamos viendo un video muy similar a lo que se, se narraba en ese tiempo, de que se iban caminando por mucho, por mucho tramo descampado, y es donde les sucedían cosas paranormales. Vamos a escuchar nuevamente donde él dice, todo por ser pobre o algo así dijo. Sí, no, Me por ser pobre, vale, madre. <risa> Sí lo dijo. <risa> Por puto, mierda, ahora No se ve nada, se ve como el camino nada más que, que va pisando y es pura terracería. Lo bueno es que sí traigo pila, por lo menos veo si hay una puta viejo bueno. aragüero. <risa> va como. Con el, con el teléfono va como alu alumbrando el camino. Sí, escuchen. Las malditas víboras. No me aparece esa voy aquí por dónde? Ok, se acaba ahí el video. Hay otro video. Y en este, pues, él tiene miedo de que le vaya a salir una víbora, pero. Eh, quiero decirles que cuando van en un lugar donde hay víboras, las víboras se espantan con el ruido. Es decir, mientras ustedes caminan, las víboras se van, eh, huyen del donde escuchan ruido. No es de que vaya alguien caminando y la víbora se acerque para atacar, no. Las víboras se van con el ruido, se espantan. Solamente las de Cascabel, me tengo duda, en el desierto... Eh, porque sí, sí puede haber muchas de cascabel, pero este no era el desierto. Y las de cascabel, al menos ellas, esas avisen. Si tú eh, vas caminando y está oscuro, pero puedes escuchar su cascabel, pues mejor eh, irte de ese sitio. Porque una mordida de cascabel, recuerden que puede ser mortal. Vamos al siguiente video que nos mandó ah, por Creo que es el mismo. Si sí, es el mismo, vamos a ver. Ok, como que es la misma zona, pero como de día. Es como, como, pues sí, rancherías. Dice: los videos de anoche los grabé completamente solo en un terreno baldío de más de un kilómetro de distancia de las primeras casas. Será un kilómetro completamente solo. El silbido se escucha en el segundo 51 al 55 segundos. Y en la otra parte se escucha cómo habla una mujer en el minuto 1.30, minuto al 1.35 del segundo okay. video. Y en el video de día, en el segundo 59, se me aparece una mujer entre el pasto seco. ¿Se me aparece una mujer en el pasto seco? Me está escribiendo ahorita, ¿no? Sí, me está escribiendo ahorita. Tengo algo de miedo, pues desde que escuché ese maldito silbido, se escuchan como alguien que está fuera de mi casa. El silbido lo escuchamos una vez, sí se escuchó muy muy lejos, pero una vez, y después dice que una mujer que habla en el segundo video al minuto 1.30, vamos a ponerle el minuto 1.30, minuto 1.30, ahí está, va, por ahí va a escucharse la voz de la mujer. Sí se escuchó, pero se escucha como esos cuando pasan, cuando pasan vendiendo tamales así muy lejos, así se escuchó. Como tamales a peso, así se escuchó. Así que a lo mejor ese era el tamalero, mi hermano. ¿Qué hora era de la noche? Y vamos a ver el tercero y último, dice que se le aparece una mujer en el pasto. Investigué y lo que encontré, lo más parecido fue la leyenda del silbón. Con razón se me hacía muy raro que tú, siendo mexicano, porque todas las groserías eran mexicanas. Pues, eh, este, dijeras que el silbón el silbón es un mito colombiano venezolano de por aquellos lugares y es como un duende yo pensé que eras de aquella parte del mundo pero no, no, el silbón en México no, si escuchas que chifla a alguien es porque ya te va a caer la banda y te va a saltar entonces ese silbón es diferente vamos a ver dónde le aparece la mujer en el pasto, en el segundo 59 dice que una mujer en el pasto vamos a ver 50, 54, 59 Ok, ah ok, no es una mujer <risa> Es como algo que está, ahí está, vean, es como un trapo que está en, en el maíz Ahí está, es como un trapo que está colgado en el, el maíz o en, esos, en eso que está ahí No mi hermano, tranquilo, yo creo que este me está sugestionando El silbón no es de México, el Silbón se aparece en, en Sudamérica, así que el que chiflaba era el que andaba jalando ya la banda para saltar, y la mujer era un trapo que estaba en la, en la milpa, y la mujer que se escuchaba en el otro video, eran como los que vendían tamales así medio lejos, no te espantes, no pasa nada. Saludos desde Cancún, soy tu fan, dice Vane Riquel, Riquelta, un abrazo, Vane. Eh, yo, dice, tú tranquila, yo conozco, dice aquí, el Silbón, el Silbón se fue de viaje. Sí. <ríe> que deje el trago, le hace mal. Eh, la hierba se movía. <ríe> Eh, Oxlack, saluda a la hermosa Arlu que está en YouNow. Arlu, te mando un besote, Arlu. Besitos, abrazos, Arlu. Gracias por estar viendo mi transmisión allá en YouNow. Y gracias a toda la gente que me está viendo en TikTok. Saludos desde Cancún, soy tu fan, dice Vane. Y a Kiko Alvarado, que ha empezado a seguir al anfitrión. Gracias por seguir al anfitrión. Viva Hermeti, saludos desde Australia. El silbón tiene COVID. Oxlack, investigador, las víboras son sordas. Pero son capaces de detectar las vibraciones en el suelo Ah, exacto Eso, eso, eso, eso Eso, eso, eso, eso eso, eso. eso. El choco anda con un nervio que cualquier sonido Que escucha se pone en pánico Dice Andy Vines. Sí, yo creo que le dio miedo salir de noche Y andar como por un kilómetro solo Y, y pues se espantó Con todo lo que iba escuchando Tranquilo, sí, sí te comprendo, porque pues está medio feito andar caminando. ¿A dónde ibas esa noche? ¿Ibas rumbo a tu casa? ¿Ibas rumbo a un lugar? ¿Por qué ibas de noche? ¿Qué hora era? Cuéntanos esa historia, será interesante saber por qué andabas solo por ahí en el llano. Pablo Maidana nos mandó 50 pesotes argentinos. Dice, hola mi querido Voxlack, gracias por estar siempre para entretenernos. Gracias mi hermano, gracias a ustedes por estar acompañándome cada noche. Envíame eh, un abrazo a Ned Sima. Sí, ah, hay más leyendas de terror de Sudamérica que en Norteamérica. Hay más leyendas de terror de América que en Norteamérica. No, Robert Tuki. No, Robert Tuki, no lo creo. Estados Unidos tiene muchas, muchas leyendas. Eh, obviamente, es, Norteamérica es México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, México, pues imagínate, está lleno de leyendas igual. Eh, y si hablamos de Sudamérica, pues estamos hablando de varios países, como ocho países. Entonces, eh, más bien yo creo que en toda América hay muchas leyendas, incluso en todo el mundo. ¿eh? Todo el mundo. Fíjate que lugares de primer mundo, los que tienen más dinero son los que menos leyendas tienen. Es decir, como Luxemburgo, a lo mejor... No, nunca he escuchado nada de paranormal de Luxemburgo, de Suiza, tampoco tiene como que de verdad sin leyendas y cosas paranormales, Suiza no. Eh, ¿Qué otro país es primermundista, así que sea muy adinerado? Pues Canadá, en Canadá eh, tampoco hay tantos, tantos temas de leyendas y paranormales, ¿eh? Es, puede ser meramente cultural el, el que haya leyendas porque en países de primer primer mundo los que son más ricos son los que tienen menos leyendas ejemplo también dubai por ejemplo jamás he escuchado yo que leo todo el día que veo todo el día desde hace 14 años o desde toda mi vida más bien cosas paranormales nada nada que, que tenga que ver con esos países sobre leyendas o fenómenos paranormales ¿sabes algo sobre los aluches? dice Vane, claro Vane, los aluches son duendes eh, del estado de la península de Yucatán, de la cultura maya, la mitología china es muy grande, sí, china es muy grande, entonces los aluches, por ejemplo, eh, se realizaban unas figuritas de barro, de madera, de piedra, y era para que cuidaran las cosechas. A esas, a esas figuritas se les rendía un, un rito para que ellos cuidaran las cosechas. Entonces, después, cuando terminaban de, el lugar de las cosechas, eh, se construía encima y pues eh, las cosechas se perdían, etcétera, pues los duendes o estos aluches se quedaban en el sitio o como los aluches que se quedaron en las zonas arqueológicas y entonces se dice que ellos son los que causan eh, protección más que nada a los lugares son los que protegen y son como duendes, son los duendes mayas, los aluches muy diferentes a los chaneques los chaneques son otros duendes también prehispánicos, también mexicanos pero son diferentes en cuanto a, a forma y en cuanto a a su a la forma de ser ¿no? Los saluches son meramente para cuidar lugares y familias, etcétera. Y los chaneques son como duendes encueraditos que andan corriendo por ahí como seres de otro mundo, seres de, de, de, de subterráneos. Oxlack, saludos desde el norte de California. Un abrazo a Zúñiga, Pati. Gracias, Zúñiga, nos mandó cinco dólares desde el norte de California. Gracias, Pati. Cuéntame una leyenda, una historia de por allá, de Norteamérica. Mitología nórdica, Alex Selvig, es, es, es de llamada, los aluches y los tinieblas. Oxlack, explícame el video que te mandé, ahorita voy a ver qué me mandaste. Oxlack, no tengo chip para WhatsApp, pero te había mandado unas imágenes en tu página de Facebook sobre un rostro que apareció en una fotografía que tomé. Híjole, no puedo revisar Facebook. Ahorita... Bueno, en realidad depende de qué se entienda por leyenda Oxlack. Hola Oxlack, habla sobre el plato volador que la mujer sacó la foto en un cerro de Argentina, es muy real. ¿Cuándo sucedió eso? Awitz, ya no ha venido, no ha venido Awitz todavía. Y bueno, muchos más mensajitos. Y vamos a ver qué más nos ha mandado aquí al WhatsApp. Mientras tanto, los enanitos verdes, los enanitos verdes, pues cantan chido. Los enanitos verdes es una agrupación, agrupación española. ¿Te gusta Selena Quintanilla? Dice vos. ¿A quién le preguntas, Wosk? Pero sí me gusta a Selena. Sí me gustaba, por todos lados, Selena Quintanilla. La canción, la música, me gustaba. Dice nuestro amigo, el, de, el del video que andaba en el terreno baldío. Dice, ese día venía de trabajar y por lo regular tengo que atravesar a esa hora por el terreno, pues no tengo otra opción. Eso fue un viernes en la noche y el sábado en la mañana fue cuando grabé a la mujer entre el pasto seco. Entonces, diario, ¿tienes que pasar por ahí en la noche, mi hermano? ¿A qué hora pasas de la noche? Yo ya vi un chismoso platicando con él. ¿A qué hora pasas de noche en ese lugar? Y es que, pues, es que dice que es como un kilómetro donde no hay nada. No hay población. Está oscuro, oscuro. Y va sobre terracería. Y es la única opción que tiene para llegar a su casa. Vamos, aquí tenemos a más personas que nos han mandado cositas. Un video... Soy de Colombia, la encontré en el Cerro del Lerma En Cauca, tiene un rostro con ojos enormes No sé qué es, disculpa Por de no dejar contexto Ok, aquí Ah, es una piedra, nos mandó La foto de unas piedras, estamos viéndolas en vivo Sí, estamos viendo Es una piedra, pero la veo como piedra de río ¿eh? No veo nada, nada de, de extraño en esa piedra Amigo, no desinformes de los hongos Me gustaría que te grabaras en hongo no, amigo, a mí no me gustan los hongos ni nada, que tenga que alucinar nada de eso. ¿Qué onda, Oslac? Saludos desde Tabasco, aquí se da mucho eso de los aluches y los duendes. Sí, allá en Tabasco, también los chaneques. Gracias a Elvira Garnica, que se ha convertido en fan. Bienvenida, Elvira, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos revisando mensajes de ustedes que me mandan sobre fenómenos paranormales. Mensajes que me mandan a mi buzón de mensajes mandados. Oxlack nos manda un video por aquí, vamos a verlo. Es de un ovni. Vamos a reproducir el video. Hoy está padre este. ¿eh? Está padre ese video. ¿Qué pasó un avión ahí, cerca de eso no? Oye, está bueno este video, me gustaría saber de dónde salió. ¿Qui ¿Quién lo subió? Ah, bueno, este es de otro país. Es un, un platillo volador, literalmente en el cielo, está siendo grabado por una persona. Aquí lo curioso es que no escucho que se emocione, que tenga miedo, incluso volteó y acarició al perrito, entonces sigue filmando... ok, y termina el video aquí hay cosas que mencionar, uno que no no escucho ninguna expresión de él, de asombro de miedo eh, y tampoco vemos el final del video, es decir se termina la grabación en lugar de que se quedara grabando hasta ver qué hacía, si era uno, una nave extraterrestre se iba a mover y se iba a ir, o iba a desaparecer pero no, simplemente corta el video y se acabó yo digo que entonces debe de ser falso porque no, no se ve cuando esta persona deja de grabar. O sea, que deje de grabar porque se haya ido el objeto. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí, está clarísimo. Era como un objeto volador, no identificado, un platillo. Pero, pues un video muy cortito. Y bueno, antes, fíjense que antes tenía, eh, cuando empecé a hacer esto de las investigaciones paranormales, Tenía un equipo de treinta y tantas personas de diferentes partes del mundo. Tenía un grupo en Facebook donde estábamos esas treinta y dos personas y juntos analizábamos los videos. Al final de cuentas terminamos siendo como 12. De los treinta y dos que había, terminamos siendo como doce y después terminamos siendo como cinco o seis. Pero entre todos analizábamos y encontrábamos el origen de los videos y podíamos resolver casos más rápido ahora soy yo solo, no tengo a nadie, no sé si de pronto haga nuevamente un grupo eh, en donde busquemos la información correcta de los videos y podamos traer la verdad. Estaría muy interesante, ¿no? Los que se volviera a armar como una asociación Oxlack que se llamaba. Y, y la verdad la gente que estaba era muy buena, era muy inteligente, eh, tenía mucho tiempo para estar dentro de internet. Estas son como los, las este, características que debería de tener alguien, ¿no? Que, que quisiera pertenecer a, a esta comunidad de, de investigación para traer la verdad. Entonces, digamos que mucho tiempo de estar, que tenga para usar internet, eh, que le guste el tema paranormal, que sea inteligente, que sea lista, que sea observadora porque de ahí depende mucho, de la observación depende mucho encontrar la verdad y que sea astuta, una persona astuta que, que busca en español, busca en inglés, busca en japonés, busca en cualquier idioma y se las arregla como sea para llegar a la verdad de, de cualquier video. se sabe truquitos y demás así estaría padrísimo que pudiéramos armar una nueva asociación Oxlack y, y poder investigar estos, estos videos ¿Parece un dirigible? Sí, parece un dirigible, exactamente. Parece un dirigible. Hola, yo tengo una grabación de la cámara de mi negocio y aparece un hada. Oye, eso está interesante. Mis cámaras son alta resolución, se ve muy claro. Si te interesa, te lo comparto. Lili Zamora, claro que sí, Lili. Mira, mándamelo al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Mándamelo y lo revisamos ahorita. Dice que su cámara grabó un hada. Esa estaría buena verla, ¿no? A ver qué tal. La foto del cerro también se ve algo así. Es un dron a todas luces. Yo creo, yo creo que era un dirigible. Se ve más como un dirigible. Café de medianoche, un saludo. ¿Será un globo aerostático? No, yo creo que era un dirigible. Está interesante el video. Pero no creo que sea una nave extraterrestre. Iceberg de los casos más sorprendentes del año. Dice, soy cielo rojo, vlogs. Saludos, otra. ¿Qué opinas de la curandera Pachita? Ya habíamos hablado de la corandera Pachita en las transmisiones pasadas y precisamente alguien me preguntó sobre ella. ¿Por qué estarán preguntando? ¿Alguien, algún youtuber sacó la historia de Pachita o algo así? Eh, Se sienten bonitos sus proyectos. Muestra un video de Omni, dejen de duendes para Disney. Vamos a ver. Gracias a Pablo Maidana que me mandó 50 pesos argentinos. Dice, en la selva amazónica existen muchos espíritus, sobre todo de noche. Así lo relatan los exploradores y topógrafos. Sí, en la selva amazónica hay espíritus y, y los nativos de ahí los respetan mucho y les tienen miedo a esos espíritus. Fíjense que cómo es la situación que hasta en la selva, hasta dentro de la selva, están las, las leyendas sobre cosas inexplicables. O sea, en el mundo hay cosas inexplicables. De eso no hay duda, de qué cosas paranormales las hay de que hay extraterrestres no sé si sí vengan a visitarnos pero hay hay extraterrestres todo eso es parte de la naturaleza es parte del universo pero que nosotros todavía desconocemos así que nunca se dejen con que estas cosas no existen no, no son imaginaciones son cosas que suceden y que no podemos explicar o que no entendemos o no conocemos pero todo esto está tan interesante porque en verdad existe y es lo que se busca. Además es tan interesante porque se ocultan, porque es difícil de encontrar uno de estos fenómenos, porque suceden inesperadamente y pues obviamente nos da miedo porque eh, le tenemos miedo a lo desconocido y porque de eso desconocido se han hecho películas, se han hecho series, se han hecho historietas en donde lo interpretamos de una forma de terror, de miedo, demoníaco, maligno. Y por eso le tenemos tanto miedo a las cosas desconocidas, porque nos imaginamos inmediatamente lo que se ha hecho con, con estas ideas, que es claramente cosas del demonio, cosas perturbadoras o cosas extraterrestres, ¿no? Que los, nos sacan los órganos y experimentan con nosotros. ¿Ya miraste la película de Interestelar? Sí nos me ha preguntado Diego Zaragoza Interestelar es una de mis películas favoritas, muy interesante se manejan ahí eh, pues eh, teorías teorías cuánticas, teorías teoría de cuerdas, teoría de no sé qué, son varias teorías las que se manejan en Interestelar y es muy interesante da, da muchas ganas de investigar más y saber más sobre lo cuántico yo solo le tengo miedo a mi jefa, dice pastelito venenoso. Lee mi historia, vamos a ver qué más han mandado entonces. Este video, pues está interesante, me gustó. Ah, y me ha mandado más videos, mira, acá hay otro video, vamos a ver este. Ok, este sí, es una animación. ¿O es un dirigible? Ah, caray está interesante este también. Parece un platillo gigante. No, esto sí es una animación. Debe de ser una animación. Se ve increíble. Se ve increíble, pero es una animación. Es un video hecho a propósito así. Está bueno, me gustó. Me gustó como película se ve incluso. Este lo grabé yo, amigo. Dice dice que él grabó un, un OVNI. ¿Sabes qué? mándanoslo Es que ahorita no puedo ponerlo en el, en el de YouTube. Mándamelo por aquí, lo vemos en el WhatsApp, mi amigo. Tengo una imagen de la cual se toma una foto, una imagen. Tengo una imagen de la cual se le toma foto a una imagen de un santo. Al momento de revelarla sale un rostro de un demonio. Ah, quiero, ah, muéstrala, muéstrala. Y le vamos como en clases de redacción, ¿no? Él, él dice, él lo hubiera escrito de esta forma. Hola, amigo, buenas noches. Un saludo cordial. Quisiera mostrarte una fotografía que le tomé a una imagen religiosa. Cuando vi la imagen, pude ver que salía un rostro endemoniado y ya, listo. No, que me manda. Tengo una imagen de la cual se le tomó foto, a una imagen de un santo al momento. De... <risa> no es cierto, estoy bromeando, pero escriban de una forma que se entienda. Y ahorita nos va a mandar la foto de la imagen. Pues es que sí, ¿verdad? ¿Para qué le dicen imagen a los santos de...? ¿De qué están hechos? De madera, las imágenes están hechas de madera, de yeso, de piedra. Aquí tenemos, dice, saludos desde Bolivia, Oxlack. Pasé este video para reflexionar. Oxlack, hice un video donde se muestra una realidad y reflexionar sobre el presente. No queremos reflexionar sobre el presente. Y menos si dura nueve minutos. El presente es un regalo, dice la película de, de Kung Fu Panda. El, prese, el, pre, el presente, el, el hoy es un, es un, es, el presente es hoy, por eso es un regalo. Algo así dice. Y ya, eso es todo lo que vamos a reflexionar del día de hoy. No es cierto, vamos a verlo, nada más para que no diga. Vamos a, a ver su video reflexivo, nada más para que no diga que. Que somos gachos y que no queremos sacar su video vamos a ver si no reflexionamos no vuelvo a no para empezar tiene música feliz en tu casa pero con una fuerte lluvia pero la tormenta no paraba de llover va a pasar tranquilo 6 de la mañana y seguía lloviendo algo anda mal yo estoy se inunda la casa y también las casas de los vecinos. Recibe noticias internacionales que hablan de desastre natural. Los glaciares del polo norte y sur se derritieron. Se descubren debajo de los glaciares nuevos virus mortales. Los virus mortales más latentes que el ébola se propagan y crean una pandemia total. Ok, ¿qué más? El 90% de la humanidad muere por el virus mortal y también los animales. Ok, ¿qué más? Porque hemos descuidado el medio ambiente. Ok. ¿Qué más? Creí que había más tiempo. Ok. Ok. Es el, el clásico de los extraterrestres que dicen... Vengo a darles un mensaje muy importante, que es que cuiden el planeta porque eh, los glaciares se están derritiendo y porque... Eh, el smog y la contaminación y porque se van a morir todos pues mira mira mira aquí hay dos pensamientos mi amigo de Bolivia uno bueno primero déjame decirte que arregles tu video porque tienes que checar la redacción y la ortografía muchísimo muchísimo muchísimo porque estaba llenísimo de errores de ortografía pero se entendió el mensaje ahora eh, para que nosotros veamos el fin del mundo porque los glaciares se derriten porque salga un virus mortal debajo de los glaciares porque las selvas se exterminen o porque se inunden los continentes eso no nos va a tocar verlo nosotros tenemos una aproximado de vida de 70 u 80 años no Chabelo tiene más pero él no, él no importa somos nosotros entonces para empezar no lo vamos a ver si tienes hijos pues eh, tu hijo tampoco lo va a llegar a ver. Si tienen nietos, pues tus nietos tampoco lo van a llegar a ver. O sea, el fin del mundo como lo proyectan, no lo vamos a llegar a ver. Pero sí va a haber un fin del mundo, más bien de nuestra raza, de nuestro, los animales y nosotros. Va a haber una extinción. Lo ha habido cinco veces en la historia de la Tierra. Cinco veces se han extinto las formas de vida en este planeta nosotros somos la quinta forma de vida eh, diferente Solo nos conocemos a nosotros los animalitos y los dinosaurios pero antes hubo otras eras todas ellas se destruyeron y, y la, la forma de vida cambió entonces a nosotros nos va a tocar en algún momento exter exterminarnos extinguirnos no vamos a ser eternos en este planeta el planeta va a seguir no cuando no vamos a morir junto con el planeta no el planeta va a seguir sin habitantes sin sin animales ni humanos como lo conocemos ahora y va a formar nuevos nuevas formas de vidas de acuerdo al clima de acuerdo a, a cómo se encuentra el planeta qué haya sucedido eh, alrededor en el espacio en cercanía a nosotros con el sol etcétera si se congela si se vuelve más caliente si cualquier tipo de cambio en el planeta hará que la humanidad nos extingamos y que se adapten nuevas formas de vida, quizá como virus, quizá como ese tipo de vida, pero que sí existe. Así que el planeta va a estar habitado siempre, pero va a estar cambiando y cuando cambien, cambian las formas de vida. Así que no importa si cuidamos o no el planeta, nos va a cargar, nos va a cargar el payaso y el planeta, esos cambios, parece que el planeta, yo estaba formulando, voy a subir un video de hecho sobre eso, donde formulo que el planeta es un ser viviente. Espero subirlo pronto. Y digo en este video que entonces el, el planeta como forma de vida, tiene sus, sus cambios y su, su tiempo de vida y de, y de muerte y demás. Entonces nosotros pensamos que estamos aquí, nos pusieron en, el, en la tierra y que debemos cuidarnos y que debemos hacer un montón de cosas. Nosotros somos como piojos para el planeta, literal. Si el planeta y cada planeta es una forma de vida, imagínate, ¿no? Solo, solamente somos pequeñitos microbios dentro de otro de otro microbio, de otro micro, microbio, de otro microbio, así infinitamente, no somos nada, absolutamente no somos nada, así que no digo que no cuidemos el mundo, hay que cuidarlo, porque pues es nuestro mundo, pero no vamos a llegar a ver nadie, de los que estamos aquí, ni, nos, ni en 10 generaciones más, vamos a poder ver, que el planeta destruya a la humanidad, no lo vamos a ver, así que no se preocupen por eso, no y y despreocúpense porque todos vamos a morir y porque la raza humana se va a extinguir. Eso es de ley, así como le pasó a los dinosaurios. Pablo Maidano nos mandó 50 pesotes argentinos y dice, el topógrafo y explorador Percy Fawcett contó que en la selva amazónica no podía dormir. En las noches algo andaba por los árboles y no eran monos. Eso me suena mucho a la película del depredador, ¿no? Así sonaba el depredador. Sí o no. O, ja, ja, Ox el críticas, <risa> pues sí empiezan a ver los efectos. No son conspiraciones, todo eso es cierto. El mundo nunca se va a acabar. Sabe cuidarse solo, la especie humana es la que se va a perder, exacto. El mundo no se va a acabar. El fin del mundo se acabó cuando uno muere, exacto. Eh, ya no veniste a la tumba de Nachito en el panteón de Belén, oxlack. Filiberto Vázquez se ha ido como cinco veces a la tumba de Nachito. Es más fácil se acabe la civilización antes por una guerra que por eso. Exactamente. Exactamente. Mi papá era profesor, maestro de español y nos daba un coscorrón por cada error ortográfico que nos hallaba. No, pues sí, está, está difícil. Bueno, lo bueno es que lo vamos a ver. ¿Quién se recuerda al 1999 cuando decían que en el 2000 se iba a acabar el mundo? Antes a la gente les valía cacahuete el medio ambiente. Ahora que ya las cosas cambian, ya quieren redimirse. Amigos, sigamos con las historias. Ok. Ah... Uh... Dice, ha sobrevivido como a cinco disquefines del mundo. Es, he eh, sobrevivido a cinco disquefines del mundo. Son muchos comentarios. Me alegra mucho que haya mucha gente aquí escribiendo. ¡Pablo Maidana nos mandó 50 pesos! Ah, pues eso era lo mismo. Lo mismo que había una, como que había algo en los árboles y no era, y no era monos. Tengo un, un libro. Les voy a mostrar un libro aquí. Espérenme tantito. Les voy a enseñar tantito este. Este libro. Que no he leído. Este libro que no he leído, pero que, eh, que voy a leer. ¿Aquí lo pueden ver mejor? Sí, ahí está. Dice Cazadores de cabezas del Amazonas. Pero en realidad se trata de un relato de un explorador que, que estuvo por varios, no sé si años, dentro de la selva del Amazonas. Y en cada capítulo del libro... Habla sobre lo que comía, sobre las tribus que encontró, sobre los animales del lugar y sobre muchas cosas que existían, que existen o que existían en el Amazonas. Es un libro eh, muy antiguo, pero la historia es mucha más antigua aún. Es como un diario. Eh, vivió siete años en la selva del Amazonas siete años viviendo en el Amazonas este este señor. Imagínense en 1894, 1894, es decir, supervirgen virgen del Amazonas, Super virgen. Entonces está interesantísimo porque pues narra todo lo que había ahí. En ese tiempo el humano no no había este, entrado, no había penetrado tanto a la selva Amazonas, así que este señor por siete años estuvo recopilando las historias de aquel lugar, les voy a leer lo que dice atrás, siete años entre las selvas vírgenes del Amazonas ríos salvajes, jungla impenetrable, fieras y sobre todo, la amenaza silenciosa y letal de los jíbaros en busca de trofeos humanos que reducir mediante sus repulsivos ricos mágicos secretos la historia maravillosa de esos años, crónica, novela y testimonio, fue escrita por el hombre que los vivió, FWU de Graf, en esas páginas que literalmente nos llevan al mundo encantado y peligroso que él hizo suyo durante 84 increíbles meses. Entonces aquí ponen en, en portada a los jíbaros. Los jíbaros son los nativos que viven en las Amazonas y son los que reducían las cabezas una práctica que no se sabe cómo la hacían a sus enemigos les cortaban la cabeza y después la reducían y las traían colgando eh, todavía hay un, un eh, que fue gobernador de de nuevo león me parece o de pedro garza aquí en monterrey méxico este señor tiene un museo en su casa es coleccionista de muchas cosas interesantísimas y una de esas cosas tiene una cabeza reducida original, son sumamente costosas, sumamente valiosas, sumamente extrañas las cabezas reducidas de los jíbaros, yo aquí tengo, no, la tengo ahí adentro, tengo una representación de una cabeza jíbara, de los jíbaros, y bueno, así, así se veían como está en la portada, el rostro muy, muy reducido como el tamaño de una pelota y la cabellera larga porque el cabello era el único que no podían reducir. Solo la cabeza se reducía, le cosían los ojos, la nariz y la boca y quedaba toda la peluca y la bolita de carne ahí con los ojos, la nariz y la boca. Muy interesante eso por si no lo sabían. Soy nuevo, mucho gusto, dice Imel. E bienvenido, Imel, e bienvenido. Carmona, saludos, está aquí Carmona ya lo quieren ver de nuevo a nuestro buen amigo Carmona el tío Droy, lo quieren ver espero que luego quiera venir a hacer una transmisión con nosotros dice Álvaro HC ¿cómo reducían las cabezas? ese es el secreto Álvaro, por eso son tan extrañas porque se desconoce el método para reducir las cabezas al parecer eh, les quitaban el cráneo al parecer les quitaban el cráneo y toda esa, esa cara la tenían que meter, por lo que yo sé, por lo que yo sé. La tenían como que hervir. Eh, toda la carnita, así toda la, la cara como si fuera una máscara, la hervían y al hervirla la hacían pequeña y después la rellenaban seguramente con algo y por eso le cosían todos los ojos, la nariz, la boca y pues la parte donde le habían cortado la cabeza y quedaba como una pelotita. Yo creo que así se puede reducir una cabeza, pero ha de ser terriblemente perturbador ver como una tribu le corta la cabeza a otros y después les, les quita la piel y, y deja los cráneos descarnados ahí, o sea, algo violentísimo, ¿no? Terrible. Saludos, Oxlack, Edgar, un abrazo. Acá también Angélica que me acaba de apoyar. Maquelina Chulada, 2500 likes. Gracias, Maquelina, gracias por apoyarme en la transmisión de YouNow y dice mi chulada hermosa el coleccionista Mauricio Fernández tiene una, ya eso fue lo que dije, chulada hermosa el coleccionista Mauricio Fernández se llama el señor, les digo que era gobernador o alcalde de gobernador de Monterrey, no creo ¿verdad? de, de Nuevo León, no yo creo que era alcalde de de de los Garza, ¿cómo se llama? de San Pedro Garza, yo creo que era el alcalde de San Pedro Garza, sí, Mauricio. Pablo Maidana mandó 100 pesotes, 100 pesotes argentinos, dice, lo relatado por Percy Fawcett antes de desaparecer fue en 1925, pudo penetrar la selva virgen ya que era topógrafo. Pues entonces estamos hablando de los mismos tiempos, Pablo Maidana, del, de, este person, de esta persona y de Percy Fawcett. Solo que este era explorador y el que tú dices era un topógrafo. ¿De dónde, dónde estás eh, leyendo eso, Pablo Maidana? ¿De qué libro estás leyendo eso? Dice, la película de Beetlejuice sale un jíbaro y le reduce la cabeza al que quiere quitar su turno. Exactamente, M.A.M.G. Muy bien, muy bien. Son muy inteligentes por aquí. Saludos desde Juárez, Oxlack. Oxlack no es así, la extinción a causa del cambio climático es ahora. Dice, Jab. Oxlack no es así. La extinción a causa del cambio climático es ahora. Si seguimos así, menos de 50 años. No, mi hermano, no, yo cuando nací en los años 50 ya decían lo mismo. No, mi hermano, ni en 10 generaciones vamos a ver eh, ese ese cambio climático. No, no, no, no se preocupen. Maquelina, 200, 200 likes. Gracias, Maquelina. Saludos a Vicente Mendilope también. Dice: Así es, le ponían una piedra a la piel y la cosían para que se pegara, dice Neusima. Como el hombre de Harry Potter 3. Eh, aquí Beto Gómez nos mandó algo. Les cuento una pequeña experiencia con unos ovnis. Fue por ahí de los 90's, cuando aún las calles de mi ciudad casi no tenían alumbrado público. Por ahí de las, vamos a poner, vamos a quitar esto. Por ahí de las ocho de la noche fui a una tiendita a comprar unas galletas para tomar mi café y de regreso a mi casa empiezo a mirar al cielo y noté dos luces, una al lado de la otra, del tamaño poco más grande que una estrella. Se dirigían de este a oeste, muy rápido. Lo sorprendente que chocaban entre sí como jugando y volvían a retroceder aún. Eso suena más bien a las brujas. Así hacen las brujas, son dos bolas de fuego que chocan entre sí, sacan chispitas, y, y andan en el cielo en la noche, y si sí son más grandes que una estrella, porque están más cerca, eso Beto Gómez, suena mucho a que viste brujas más bien, ya escuchamos aquí a, a Josué, que nos habló sobre que es cierto que las brujas, que hay brujas que se convierten en bolas de fuego, y entonces en este año que entra, le voy a pedir a Josué que, que vayamos a que me muestre quién, quién se puede convertir en una bola de fuego, hacer esa investigación sería importantísimo ¿no? Para, para la humanidad el demostrar que alguien se puede hacer una bola de fuego Manuel Ramírez nos mandó dos dólares, dice ¿qué opinas del caso de las máscaras de plomo? ¡ah caray! ¿qué opinas del caso de las máscaras de plomo? ¡ah caray! eso sí, no sé, ¿cuáles máscaras de plomo? ¿Cuáles son las máscaras de plomo? No, eso sí, no sé. ¿Cuántos 100 pesos argentinos en dólares? 100 pesos argentinos en dólares son como eh, 10 dólares. Como 10 dólares, yo creo. Yo siento. Asistió, así que no me equivoco, no es tan grotesca, pero hay que ver que en realidad es mucho peor que eso. Bueno, vamos a seguir viendo los, los mensajitos que nos mandaron a WhatsApp. Hay muchos mensajes. Dice el proyecto El Momadafaca. No hay problema, Oxlack. Si no puedes ver el mensaje de Messenger ahora, Ox, cuando puedas lo ves, aunque sea fuera de directo. Estoy como Ángel Gabriel en la Facebook. Ok, Ángel Gabriel. A ver, déjame ver, a, vamos a ver al Arcángel Gabriel. Quiere que veamos su fotografía en vivo. No le voy a hacer el feo. Vamos a abrir esto. Vamos a cambiar aquí por cuenta a Oxlack. Vamos a entrar a mi página de Facebook y vamos a ver los mensajes. Aquí estamos Sí Para que no diga que Uy, no vio mi foto Tranquilo, sí lo vamos a ver Tú tranquilo, yo. yo Tú tranquilo, yo nervioso A ver, aquí están los mensajes Pero recuerden Le estoy diciendo por Whatsapp Y me los mandan por Facebook No, así no vamos a avanzar se llama Ángel, nuestro amigo. A ver, Ángel. Tengo a Mari, a Aldris, a Ismael, a William, a Andrés, a Cuevas, a Ángel. Ángel Gabriel González. Aquí está. Oh. Dice. Yo soy proyecto Elmo Madafaka. Jaja. Esta serie la foto. <risa> Voy a poner esto. Voy a poner esto en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Ay cabrón, aquí. Ok, vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla y vamos a ver a Elmo Madafaca porque no quiero que chille. A mí no me gusta ver a la gente chillar. Ok, ahí tenemos a Elmo Madafaca y dice lo siguiente. Yo soy proyecto Elmo Madafaca. Jajaja, ja, ja. esta sería la foto. La amplié y con mi app que se llama Redimi recorté la foto y la app mejoró la imagen. Ok, no sé si tenga algo que ver Nos muestra la foto de una araña Aquí la estamos viendo, no puedo hacerla más grande Por eso sería importante que me la mandaran a WhatsApp Porque no puedo hacerla más grande tampoco Y es una araña muy fea, la verdad Es una araña de jardín Pero son feas esas arañas de jardín Muy feas Y bueno, ahí hay una hojita Abajo Y la hojita parece estar Tener un rostro sonriente no, eso no te lo creo. O sea, sí pare... No, o sea, para hacer una paredolia está espectacular porque se, ve, se le ven los ojos, se le ven las cejas, se le ve la nariz y se le ve la boca, se le ven los labios, se ve la comisura de los labios, se le ven los pómulos. O sea, es un rostro, parece una edición. Oye, eso está interesantísimo. Eso está interesantísimo. Porque sí se ve el rostro de una persona en una hoja. O sea, no lo editaste. Porque eso es claro, eso no, no, no es una paraidolia, Porque se ve claramente las pestañas, incluso casi el ojo con el brillo. Eh, las, la parte de aquí, las ojeras de los ojos. La nariz, los, los tres montitos, estos... De las prominencias de la nariz, la comisura de los labios, los dientes, los labios, los pómulos, las líneas de expresión. Pues está increíble esta fotografía, eh. A ver, vamos a ver si la puedo hacer más grande. Guardar imagen. Vamos a, a ponerlo en documentos. Bien. Vamos a, a regresar. Es que a lo mejor no lo van a ver bien. Y ahorita, ahorita me vas a decir y explicar cómo fue que, que pudiste captar eso. Dice, en la imagen original se ve tan bien, pero no así tan claro el rostro. Entonces yo creo que la aplicación te, este, te juntó dos imágenes. Sí, claro. Mira, te juntó dos imágenes. Aquí tenemos la imagen real, dice, te lo juro que no le agregué nada y que yo sepa, la app no agrega rostros de ningún tipo. Lo he intentado y no pasa. Aquí está sin ningún retoque, es la original, pero recortada, sin la suavidad. Exactamente. No, yo creo que pasó por la aplicación. Yo creo que la foto pasó por la aplicación y la aplicación le puso... Nariz, ojos, boca y todo claro. Aquí está la original. Entonces, ¿qué sucedió con la otra? Vamos a bajar esto también. Vamos a documentos y las vamos a presentar las dos juntas. Vamos a detener pantalla. Y vamos a compartir pantalla, archivo de video. Y nos vamos a documentos. Y vamos a ver que. Eh, uy, no me aparece. En descargas con los grandes, no me aparece. No me aparecen tus fotos, mi hermano. Yo creo que las voy a tener que hacer en un TikTok o algo porque no me aparecen para compartir. A ver, a ver archivo. Es archivo de video, compartir pantalla, diapositivas, computadora, no compartir. Archivo de video, es que solo sale archivo de video, no sale archivo de imagen. Ah, caray, ¿por qué no sale archivo de imagen? Compartir, compartir pantalla, ventana. Ah, ok, ok, ok, ya sé cómo compartir la imagen. Bien, vamos a documentos, le vamos a dar clic a esta, y luego vamos aquí, y luego vamos a ventana. Luego vamos aquí, vamos a compartir y luego le voy a poner un zoom bien grande para que la gente vea que la aplicación hizo algo con la hoja mi hermano, esa aplicación tuvo que haber hecho algo con la hoja porque esto es imposible de que saliera así ahí se le ven los, los ojos, la nariz la boca clarísimo ahí está ya lo pueden ver ¿no? dice Pablo Maidana, que nos mandó 50 pesotes argentinos, dice el libro se llama La Ciudad Perdida de Z, de David Graham, basada en la historia real del desaparecido explorador Percy Fawcett ok La Ciudad Perdida de Z. interesante, eso lo encontraste en Argentina entonces, aquí nunca he visto ese <risa> dice Proyecto del Madafaka. no hay pexox, la que no me enojo si no lo ves ahí está en pantalla, vean eso tuvo que haber sido una edición porque la imagen original no se ve así. Miren, les voy a enseñar a la gente de TikTok, les voy a enseñar cómo está la imagen esta que estamos viendo. Vean cómo se ve el rostro clarísimo. La boca, los dientes, los labios, la nariz, los ojos, la pupila, las ojeras, las cejas, las pestañas las líneas de expresión, el pómulo no, eso es un rostro real completamente un rostro pero por qué te lo habrás sacado así tú le tuviste que hacer alguna alguna cosa mi hermano esto está muy, muy raro me había espantado en un principio pensé que esa era la foto original y dije no puede ser o sea un mundo nos vigila tú habías fotografiado un duende, o sea pensé eso pero no, mi hermano, la aplicación que utilizaste hizo eso. Les voy a poner la fotografía original ahora para que vean la diferencia. Vamos a poner la fotografía original. Aquí está. Y vean qué diferencia tan gigantesca es esta. Compartir. Compartir pantalla. Ventana, esta, compartir. Vean, ahí está muy claro que ahí no se ve absolutamente nada. Les voy a enseñar a la gente de TikTok que ahí no se ve absolutamente nada de rostro. Esa es la diferencia. ¿Vieron qué diferente se ve? Entonces aquí nuestro amigo tuvo que haber hecho algo con esa aplicación y por eso es que se ve así. No hay otra explicación. Dice, amigo, dice Guillermo B., fíjense, a mí una foto de bebé le puso a, a mí, a mí, a una foto de bebé le puso una sonrisa con dientes. ¿Qué aplicación fue Guillermo B.? La... Ay, cabrón, casi se me cae su Perdón. Casi se me cae esa transmisión de aquí. Gracias a Juan 71F que nos apoyó con las compartidas. Gracias por compartir. Gracias por sus likes. Gracias por estar comentándome aquí. Por mandarme sus, sus evidencias paranormales. Dice la aplicación mejora rostros. Tal vez la app confundió la hoja con un rostro. Exactamente, Guillermo. Yo creo que eso fue la aplicación, confundió la hoja con un rostro y por eso mejoró el rostro. Sí, claro, eso tuvo que haber sido. Pero, ¿qué aplicación utilizaste? Dice, no más, la app original de mi celular tiene una opción que dice que arregla caras distorsionadas. Tal vez lo reconoció como una cara y trató de arreglarla, dice Andy Girl. Muy bien. Ustedes que saben mucho de, de filtros. Ustedes que saben mucho de filtros, porque suben sus fotos a, a las redes sociales. No los engañan eso. De eso se trata de que a lo mejor aquí mismo podemos eh, investigar casos, ¿no? Y analizarlos como este, por ejemplo. Pero si hubiera sido en otro programa, imagínense que este... Elmo se lo hubiera mandado a extra normal... ...hubiera pasado así... ¡Esta noche esto no es normal! ¡Un joven fotografió el rostro de un duende! ¡La insólita imagen salió cuando una araña... ...capturada en fotografía... ...dejó al visto una, una hoja... ...que de pronto se convirtió en un rostro demoníaco! ¡La evidencia real de los duendes <coughs> aquí en esto no es normal y más adelante alberto del arco se explora una hacienda embrujada y nuestra y nuestra armonizadora laura rivas es atacada por los demonios no se lo pierdan esto y más en esto, esto no es normal. Dice: Las cámaras detectan algo que el ojo humano no pudiera hacer. Estos es extranormales sí que son unos loquillos. Jaja, ja, el locutor tiene todo. Sí, grabé, le mostré el sacerdote, vino y nada, llevó una evidente, nada, no sé qué hacer. Gracias a toda la gente que está aquí. Eh, no manches, lo haces igualito, Oxlack. Ups, lo hice de nuevo, ya entendimos. Todo bien en casa, Oxlack, dice Ángela Reguín. Eso sí fue una jodida tontería. Muy bien, vamos a ver qué más nos ha mandado al WhatsApp. Carlos Musiquita con copyright. Muy bien, vamos a. A ah, ah, Witz, a ah, Witz, ahorita leo tus mensajes, A ah, Witz. Vamos a leer este. Saludos, en Campeche son los saluches. En Campeche la llorona es la extabai. El capítulo de Expedientes Secretos X, nuestro pueblo, sale en unas caras africanas. Ok, gracias por los datos. Aquí tenemos otro video que dice: a Primero, primero, super chat de Rodrigo Rosas, que dice: Eres el mejor hermano cuando vienes de visita por hospedaje y alimentos. No te preocupes. Dime dónde es, Rodrigo Rosas. ¿Dónde es? ¿Dónde por alimento? Imagínense, por hospedaje y alimento no me voy a preocupar, pues si es de lo que me preocupo todos los días. Parece que mi vida va a estar arreglada. ¿Dónde Rodrigo Rosas? ¿Dónde mi hermano? Gracias por el superchat, por apoyar este programa. En Canadá, dice, en Canadá, no, con razón, en Canadá. Marco Aranda dice, y, y melissa Melisa, eh, melissa anda que en el norte, aquí. No? que anda en, en conciertos de norteños y que Ramón Ayala y que Los Intocables y que Bobby Pulido, que hay, que estoy que, que enamorada de Bobby Pulido. Eso es lo que he visto de Melisa en los últimos días. Así que no sé, no le he preguntado, no quiero preguntarle, no la molesto. Que haga lo que quiera Melisa, pero eso es lo que yo he visto, que anda en Monterrey muy norteña que mi outfit que tenía frío que no sé qué cosas <risa> muy bien vamos a ver qué más muy pulido era mi crush dice brujita jezebel gracias brujita ya despide la oxlack ese no es compromiso si ella fue la que me contrató ella fue la que me insistió ya vamos a hacer las transmisiones ya vamos a hacer moco ya que ya, ya no hay que dejar pasar más tiempo, que ya estoy lista, que todos los días, que si quieres, que no sé qué. Y este y yo fui el que dije, bueno, ya vamos a hacer la transmisión, pues. Ella pagó el, el primer mes, ella pagó el StreamYard y todo. Y ahora ya me dejó aquí colgado con ustedes. <coughs> ¿Qué opinas del sismo de hace unos momentos en Indonesia y el terremoto de Japón de hace unos momentos? Hubo un sismo en Indonesia y terremoto en Japón hace unos momentos. Cuando termine la transmisión, voy a checar todo eso en Twitter, porque pues estoy en transmisión. ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo voy a saberlo? Quiero ser primo de Melisa en la norteña. Ya Ahora fue a cazar duendes a los, a los conciertos. Esa es Melissa. Melisa. Vamos a ver, aquí tenemos un mensaje que nos escribió. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla, ventana, Whatsapp. Y dice, hola Oxlack, te mando un video y una breve historia. En este lugar donde se ve la mancha negra, había un restaurante de pollos chinos, el cual fue asesinado según por ajuste de cuentas. Y recién pasado ya varios años, se pudo filmar en cámara ahora ese lugar. Es un antro o boliche. ¿Qué opinas? Soy David de Santa Cruz, Bolivia. Nos mandó un video, vamos a verlo. Dicen que a un pollo chino lo mataron ahí. Saludos desde Argentina, Centralema, un abrazo, gracias. Y también a Juan 70, dice más adelante, el espíritu de Vicente Fernández aparece en el despacho de López Obrador. Anita Nava, gracias Anita, un abrazo. Eh, dice, buenas, buenas acá a Mavic, a Maguito, Maguito, saludos Maguito. Bueno, vamos a ver el video, gente. Vamos a ver el video. Con, con voz de extranormal sería: El restaurante de pollos chinos fue asesinado y tiempo después se volvió en un boliche. ¿Qué opinan de las siguientes imágenes? Son extranormales. Ok, ahí estamos viendo la cámara de seguridad... Eh, ...de frente de lo que es el boliche... ...y... ...hay una mancha... ...hay una mancha negra que se ve eh, en la parte superior de la, de la... cámara... ...y se va moviendo... ...y se mueve... ...y se mueve... ¡Es una hormiguita! Solo es una hormiguita... ...no pasa nada, gente no se espanten, ese no era el espíritu del chino de los pollos, ese era una hormiguita, se le ven incluso hasta las patitas, pongan mucha atención. Una hormiguita se puso en la cámara de seguridad y pues obviamente se ve eh, desenfocada, por eso se ve oscura y después cuando camina incluso se le ven hasta las patitas. Era hormiga, ni mosca, ni insecto, ni es hormiga, vean, es hormiguita. So las patitas se le vieron claramente, claramente. Dice Andy Girl, sí se le ven las patas y si Andy Girl dijo que se le veían las patas es porque se le ven las patas. Buenísimo, gracias amigo. Era de la película Bichos. Dice, no, mames, pensé que estaban espantando, se escuchaba ruidos y solo era mi gato atrapado entre la puerta y el mosquitero. <risa> Dice Violeta González. Es una agente sombra. Vi un men vidente que nos alertó en 2022, se tocará la primera trompeta. <risa> Pepsi Sagrada, vean lo que escribió Pepsi Sagrada. Dice, vi a un men o un man vidente, una persona vidente, se los voy a traducir. Que nos alertó que en el 2022 se tocará la primera trompeta. Las trompetas del Apocalipsis están en el libro de revelaciones de Juan. Podrías empezar a leer por ahí eh, primero. Y lo que está escrito en la, en, la, en la Biblia no es literal, ¿no? No es un ángel que toque una trompeta y comienza a ver tribulación, ¿no? Es algo solamente abstracto es algo cómo se le dice eso cómo se le dice a, a eso que, que no es literal entonces yo quiero ver es evidente que diga que se va a tocar la primera trompeta porque eso no es literal no es literal y no gente para que se acabe el mundo como ustedes creen que se va a acabar falta mucho nadie de nuestros descendientes lo va a ver incluso antes Seguramente nos vamos a extinguir nosotros, como habían dicho los mensajes en los comentarios, que, que el planeta suceda algo, que se salga de la órbita, que, que el sol se haga más incandescente, o que el sol se apague, o que un meteorito choque en la tierra. Un suceso así, no, no, no se preocupen, no se preocupen, no nos va a tocar no nos va a tocar tan tan no nos va a tocar que no hay Spider-Verse. Acuérdense de mí. No hay Spider-Verse, menos nos va a tocar un un apocalipsis como el que ustedes les han dicho los Testigos de Jehová. Yo antes iba a los Testigos de Jehová, así que sí sé, sí sé qué decían los Testigos de Jehová. <coughs> Esta dice, no men, esta trompeta lleva 20 años queriendo sonar, ja, ja, ja, Agustín Benítez, claramente se ve que es el fantasma de una hormiga, claramente que es una hormiga, es metafórico, es meta metáfora, exactamente, es metafórico, abstracto, metáfora, exacto, metafórico, <coughs> como la dimensión desconocida, apocalipsis zombie, el día que pase eso ya no existiré, claro, algunos los administradores, tengo unas relaciones que hice con una Spirit Box, me gustaría que la, a, a, Que las analizaras So, bueno, amiguis, vente por aquí Son las tres, tres Hollands, ya aceptenlo Son tres Tom Hollands, ya aceptenlo Ox, ya te, ok Ox, ya te paso el video, dice Pepsi Sagrada Los testigos de Jehová se va a acabar el mundo Y primero se fue él Los testigos de Jehová, se va a acabar el mundo y primero se fue él No entendí Mándame el número Oxlack. Eh, buenas noches, saludos. Claramente se ve que esto nos toca, pero el Spider-Verse sí. <risa> Están muy seguros del Spider-Verse. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver aquí un mensajito. Dice, <coughs> eso de los errores... Dice, eso de los errores con los filtros pasa muy seguido en los celulares. Te paso un video de ejemplo. Esto le pasó al vocalista del grupo The Warning. Una banda de rock mexicana de Monterrey. Checa a partir del segundo 49 Le pasa como tres veces en diferentes formas Durante esta porción del video A ver, vamos a ver esto A ver, vamos a ver Si sí, es cierto que sucede algo Con las aplicaciones A partir del minuto, ¿qué? A ver, vamos a ver a partir del minuto 49. El segundo 49. 48. Ah, ok, ok, ok. Vamos a poner el video. Ya. Música, me estresaste. Vamos con el video. Se los voy a poder compartir. Compartir pantalla. Archivo de video, detener pantalla, uh -huh. <coughs> compartir pantalla, archivo de video, compartir pantalla y después nos vamos a pestaña Chrome. Vamos a los momentos estos, estamos reproduciendo este a todo lo que da, exacto, eh, StreamYard, exacto. Ok, quitamos, está el número de WhatsApp y ahí está, vamos a ver cómo a esta chica que está hablando le sucede lo siguiente. ¿Cómo está? Oh my God, did you guys see that? Was it me or did something just like popped up on the screen? That was... Okay. <laughs> We continue. Anyway. Um, okay. Okay. Oh, there it was again. What the hell? What was that? Que eso? ¡No, calla, no quiero, ¿Qué es esto? O sea, lo que me sorprendió más del rostro que aparece, porque está hablando como en pantalla, como si estuviera hablando ahorita con ustedes, y de pronto aquí aparece un rostro y, y se espanta. Le apareció dos veces el rostro aquí. Y entonces dicen que es como parte del teléfono que te mejora el rostro la aplicación tiene como un filtro o algo para arreglarte el rostro pero la chica está súper súper eh, delicada de la cara o sea tiene todo todo bonito y yo no sé por qué la aplicación le trata de arreglar aún más la cara si ya parece muñeca así pero lo que más me impresionó es que pensé que era gringa que hablaba que hablaba inglés porque era Estadounidense y no es habla español entonces por qué estaba hablando inglés si su público es mexicano por qué habla en inglés por qué demonios habla en inglés va a aparecer en el mismo lugar Uy, Todavía me falta media quería hacer una hora no me puedo. o sea la aplicación le vio la cara que parecía tan tan muñeca que a lo mejor se la quiso arreglar a que se viera un poco humana porque pues obviamente está toda maquillada, toda finita del rostro y la aplicación hace como que le quiere distorsionar la cara a algo mejor, no sé si mejor, a algo más realista yo creo. Oh my god. <risa> I'm just gonna like go as if nothing happened. Um, if it's a ghost. I come in peace. I mean no harm. Yeah, we're all together. We're all together. Nothing's bad. That's gonna happen. <laughs> okay. So, but I'm I'm glad that everyone saw that though. Like it wasn't just me. No, no me digan esas cosas porque te los juro que me voy a ir. <laughs> ¿Ya ven? Cántale de Dios. So, lo más impresionante es que habla en inglés. Puede hablar en español pero habla en inglés Eso me pareció que es lo más impresionante que vi de este video Dice, nos encanta hablar mezclado, es fashion <risa> Es que es fashion, ¿no? Pues sí Hablar mezclado es fashion Yo en, cuando estaba en Estados Unidos hablaba spanglish Pero no era fashion, era porque Ahí los paisas hablábamos mucho inglés y mucho español Entonces hablábamos spanglish pero esto ya se volvió fashion, a una amiga le puso la cara de San Judas Tadeo a ella, y al santo la cara de mi amiga, dice Violeta González, se va a poner celoso Lagowitz, eh, háblame en francés, Ox, tu imaginación no seas, <ríe> no seas naca, mija, dice, tú vas que hable Spanglish, Cholo, exacto, a un amigo le pareció una cara así grabando con Snapchat, quién es ella, como quiera entiendo de las dos formas, ah, como quiera entiendo de las dos formas ¿Qué es una tan de pena ajena tenía el video de lo, me lo perdí Ay, me lo gusta, mira la Mira las cejas tan chuecas qué pedo si habla español jaja, ja, traumado con la bilingüe eh, se cree gringa cuánta comedia hay por acá hoy está guapa, entonces la chica es che inglés todo pocho, hablamos en Tijuana, exacto, las chicas son mexicanas, la fanpage que... las chicas son mexicanas la fanpage que subió el video es de Argentina ¿A poco son mexicanas Y tienen fandom en Argentina? ¿Te tanto te gustan los temas paranormales? ¿quién somos, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Eh, dice, este video da más grima Que la voz que te dice eh, Debes señalar, tenía igual Háblame, lo que no quieres Oxlack, hoy es mi cumpleaños es la típica oxigenada, es mexicana argentina o gringa, dice Kip ok, pues parece que la minita no les gustó el Oxlack. vato loco, dice el, el Oxlack. hey, que going on vato loco ese <risa> tal vez todos sus fans igual como las coreanas no manchen, tiene fans en todo el mundo su música es en inglés por lo regular y tiene pocas canciones en español híjole, ya nos alcanzó la modernidad bien feo y pues hay que acostumbrarse a este tipo de cosas Maru 25 años soy adolescente dice Agustina Benítez muy bien pues con razón yo no conocí a este grupo y menos esto no esto de que se escucha Fachon vamos a terminar de ver el video no está aquí ¿Qué what happened I think it was the filter let's blame it on the filter like there's nothing there okay sí. estamos idénticas sí. ¿Vieron eso? ¡Apareció aquí! Definitivamente es el filtro. Pero, what the heck! Me asusté mucho. Bueno, si alguien conoce cuál es el filtro este del celular, so se los agradecería Why muchísimo. That, what para hacer una prueba. happen es I. Do my no. Yes. No. Creo que es cuando se acerca a la cámara, ¿no? ¿no? No quiero ya. Me voy. Ok, bueno, pues eso fue lo que sucedió. Si alguien tiene mm. <coughs> o sabe cuál es la aplicación que hace eso. Para, alguna, para que en la transmisión en vivo suceda Pues díganme para ver si yo puedo hacer unas pruebas Obviamente a mí Inmediatamente me va a detectar el El dispositivo Y me va a super mejorar la cara O sea, va a decir, no manches Va a tener que hacer tantas Tantas configuraciones rápidas Para arreglarme el rostro <coughs> Jacqueline Vázquez, un abrazo a Jacqueline Vázquez Que me está viendo allá en YouNow mi mente soy yo, no escucho nada, no escuchas nada. Saludos, saludos. O no escuchas lo del video. Saludos también a toda la gente en TikTok. Eh, tu, peor, tu peor pesadilla, hola, saludos a todos. Jaja, ja, Oxlack, nomás lo leíste al Agustín Benítez ni a Happy Birthday to You. Jaja, ja. ja, ja, Oxlack, más lo leíste al Agustín Benítez ni un Happy Birthday to You. Saludos desde Chile, te veo desde hace 10 años aproximadamente. Ah, que era su cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi hermano es que yo no festejo mi cumpleaños, entonces no, no estoy como acostumbrado a felicitar a la gente si cumple años o no es loja pervertida, tiene acento boricua, eso no es paranormal, habla es de instagram o tiktok ese filtro, en el pack de la geringa mexicana app reface filters reface filters a ver app reface filters voy a buscarlo aquí reface filters A lo mejor pues me hago un videito sobre eso, ¿no? Refase filters. Pues no me apareció así, ¿eh, mi hermano? Reface. Of... Refase filters. Yo le puse así. No me pareció. Bueno. Vamos a continuar con lo que estábamos. Con lo que nos han mandado al WhatsApp. Vamos a detener pantalla. Vamos a compartir ahora eh, la pantalla del WhatsApp ventana whatsapp compartir y ahí lo tenemos tenemos a, a, a este a esta persona que dice hola fashionista yo soy fashionista aquí otro amigo dice hola Oslac. me pareció muy curioso lo que ocurre por el minuto 455 échale un ojo saludos amador urrea desde sogamoso colombia espero eches un ojo a eso que te envié el minuto 455 está tétrico qué explicación podría tener eso Ay, otra vez, mándenme, corten los pedazos y mándamelos por WhatsApp, porque si no, no, tengo que abrir muchas páginas y muchas cosas aquí en vivo y perdemos tiempo. Al minuto, ¿qué dice? Al minuto 4.55, 4.55, 3, 4.55. Ah, ok, ok, ok, ya lo vi. Es este video, ah, no, ya vi que es un video de Breakman. Ah, no. Ok, este video ya lo había visto. Eh, mejor mejor lo muestro cuando lo suba a mi canal de YouTube. Es que es un, es un video de Breakman. Y obviamente si le pongo el audio, pues escucha la música o, o la voz de Breakman y todo eso. Entonces, mejor lo, lo... Yo lo iba a subir a mi canal de YouTube. No sabía que ya lo había subido Breakman. ¿Cuándo lo subió? Lo subió... Ah, lo, lo subió hace rato, ¿no? Lo subió hace rato. Ok, entonces es nuevo. Bueno, entonces voy a, a subirlo yo también a mi canal, porque pues obviamente tengo, yo también puedo subirlo a mi canal. Hola, Oxlack, ¿tú has investigado sobre lo de Kitsania o escuchado? Hay muchos testimonios te sobre que en una atracción se apareció un Chester Chetos, pero no como Botarga, sino como un humanoide de Kitsania. Ah, no, no sabía eso de Kitsania y que menos lo del Chester Chetos, que se aparecía como un humanoide. Eso me sonó como a la historia del Ronald McDonald's. Eh, en aquellos tiempos donde Carlos Trejo reinaba con sus programas de fenómenos paranormales, eh, se contaba una historia de que había un video de que unos chicos en la madrugada Ah, pues como que de una fiesta andaban caminando y se fueron a sentar en las bancas de un mcdonald's y ante las las bancas del mcdonald's no sé si todavía porque yo no consumo mcdonald's creo que al, habré consumido dos veces en toda mi vida mcdonald's ah, entonces había una butaca una banca donde estaba el ronald mcdonald's para que te tomaran la foto que te sentaras ahí y entonces dicen que se sentaron ahí estos dos amigos y que estaban conversando cuando de pronto el ronald mcdonald le contestó a los muchachos y que entonces uno salió corriendo y que el otro se quedó muerto de un paro cardíaco de que el ronald mcdonald les había dicho se supone había video jamás salió en ningún lado el video no lo pudimos ver en televisión pero se hizo muy famoso ese ronald mcdonalds de Cuernavaca, eso sucedió en Morelos como en los años 2000 yo creo, como a principios del 2000, como 2001 seguramente, Carlos Trejo su famoso libro Cañitas, dice Jacqueline Vázquez eh, Gracias, ¿qué piensas de los reptilianos que se encuentran en Nueva York? Gracias amigo pues no sabía que los reptilianos se encontraban en Nueva York, no sabía que ahí estaba su base reptiliana entonces no sé, o a cuáles te refieres son mexicanos de Monterrey, pero solo contando en inglés, son metaleras, pero solo cantando en inglés, son metaleras, dice Israel, recendis. Yo hablo en inglés, español y estupideces es normal para mí, dice Nick Music. Saludos desde Tierras Mayas, Media Yucatán. No sigo, no estoy al día, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja, bellezas al mil. Saludos desde Iztapalapa. Oxlack, nomás lees como robot, no sabes ni qué, pero <ríe> me gusta el valevarguismo del Oxlack. ¿Cómo está esa? Fue maldición. Fácil que me enseñó Oxlack para ligar muñeca. Frases que me enseñó Clack para ligar muñeca. Aguas, creen fiestecita. Gracias, Owen. Yo parecía video de Yo Man Show, la de esa chica. Margarita Costa, sí, pero no más Jaja. Feliz fiestas a todos. Los digo porque el día que sea nadie nos vamos a que estamos aquí. jaja, que te vea a las 10 o 11. Saludos desde Bolivia. Feliz fiestas a todos. Lo digo porque el día que sea nadie nos veamos de los que estamos aquí. Nunca nos hemos visto de todas maneras Los filtros de la cámara de los iPhone Tienen muchos errores Lo digo porque no uso iPhone <risas> Es testigo de Jehová eh, ¿Qué opinas del nuevo programa de Alberto Del Arco? Que pinta para ser un tipo Ñaura en América Así dice ¿Qué opinas del nuevo programa de Alberto Del Arco? Que pinta para ser un tipo Ñaura en América Pero paranormal A mí me pareció súper actuado y muy mal actuado la verdad Alfredo García, todas esas perso personas que eh, salen en televisión y que después hacen sus cosas por fuera, todos le aprenden a la televisión a hacer sus charlatanerías, sus falsedades, sus malas actuaciones, sus actores actores pagados sí, de a 100 pesos de esos. Así que yo no sé por qué la gente se lo sigue comiendo. Se sigue comiendo esa idea de esos exploradores paranormales y esos investigadores paranormales, de que son honestos yo no sé por qué le siguen creyendo tan siguen creyendo como que va a haber spider verse así así tanto así se lo creen no puedo creer que crean que va a haber un spider verse <risa> ese es un excelente trabajo gracias dice pitbull gracias pitbull dice a orillas de la playa recuerdo que nueva york es una isla a orillas de la playa pero de cuál playa de dónde viste el video. ¿Cómo, ¿Cómo es que dices que hay, hay reptilianos en Nueva York? Eh, Carlos Macías Rocha dice: Hola Oxlack, saludos. Gracias. Aguiz ya se convirtió en extraterrestre. Agus llego típico para que invites. ¿Sabes cómo me pongo? ¿Qué? Eh, ¿están hablando, Owitz, eh, qué, qué, ¿Qué están hablando de Aguiz? Mi primera Big Mac me decepcionó. <risa> El anfitrión te invita a realizar una emisión en live conjunta. O sea, un amigo en TikTok me está invitando a que hagamos una una transmisión en, en conjunto pero no puedo hacer transmisión en conjunto en TikTok porque estoy transmitiendo en cinco plataformas a la vez en YouNow, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube, así que no puedo eh, hablar con alguien directamente en TikTok, yo soy de Cuerna y no me la sabía jaja ja, potente, pobre Wits eh, Cañitas es fraude eh, a prueba con McDonald's, ese es McDonald's si sí, soy foto y video si sí, hay foto y video el misterio de Mickey Ratón jaja que ja, es un robot, nos lo cambiaron ese fin de semana porque estoy leyendo todos sus mensajes. Si sí, Oxlack ve a las muñecas de mano te mande foto. Ok, vamos a ver qué más tenemos en el chat. Y hay muchos chats. Vamos a ver este. Dice: Hola, Oxlack, ya sé por qué los fantasmas son delgados. Y pues ya, ya me imagino de qué va a ser este video. Vamos a verlo. Compartir pantalla. En ventanas, en WhatsApp, compartir. Listo, vamos a ver el video. Ok, aquí clásico de estos videos de este aparato que hace ejercicio solo. Yo no sé cómo hagan esto. No sé si le den fuerza y el aparato eh, se mantenga haciendo ese ejercicio solo sin que nadie esté usándolo. Sí, parece que le dan fuerza porque miren, ya se está yendo lentamente, se está apagando la fuerza, se está reduciendo la fuerza y ya no, ya deja de hacer el movimiento. Le van a dar nada, ¿no? Sí, sí. Esto es falso, falso, como la carne de gato, digo, eso es barata, ¿verdad? Bien, vamos a leer este otro. ¿Qué onda, Osla? Quiero compartir un descubrimiento que hizo un youtuber que se dedica a la criptozoología. Y en un video muestra lo que posiblemente sea un dinosaurio viviente en el Amazonas. Te dejo las coordenadas, el video es del 2019. Un dinosaurio viviente en el Amazonas. En mi opinión es de mejores evidencias que existen. A ver, vamos a ver. no manchen, pues yo no veo el, yo no veo el dinosaurio, o sea piensan que esto es un dinosaurio, pues con razón es un youtuber del 2019, se los mostraría a los demás pero la verdad es una mancha, es una mancha que seguramente es, son piedras, eh, Solamente pueden ser piedras. De hecho, enfrente hay más piedras del mismo color. Nada, falso. X. Vámonos. Mira el video. Dice, dice. mira el video. Es que no. ¿Por qué tengo que ver el video? Tengo que copiarlo, pegarlo. Y después, si tiene música, nos, por eso no puedo poner videos de otras personas. Porque si el copyright marca por la música, pues... Es una, es una transmisión fallida por eso no puedo poner pero sabes qué voy a hacer, lo voy a ver yo solo aunque si es esta mancha que me estás mostrando acá pues nada, nada, o sea nada mi hermano, yo podría encontrar aquí una rana, aquí podría encontrar un diplodocus esta mancha de acá me parece una zariguata negra de este lado yo creo que podría ser una cabra aquí una ballena este un unicornio Aquí el rostro de Sidona. Aquí un, un, un... monstruo gigante de piedra. O sea, si a esas vamos, aquí encuentro todo lo que te estoy diciendo. Así que no... Se llaman paraedolias. Paraedolias. Dice, hola, soy Pepsi Sagrada. Bienvenida a Pepsi Sagrada. Vamos a ver a... Dere, esta foto me la mandó un Maru bien perturbadora a las muñecas. O sea, quiere que veamos las fotos de las muñecas perturbadoras. Ok, ya lo estamos viendo. Son muñecas perturbadoras. Es una... Es una... Oh, es una cuenta de Instagram donde suben fotografías de muñecas. Y todas las muñequitas están como perturbadoras. Oye, pues sí, si, miren. Por ejemplo, aquí tenemos una muñequita con labio leporino. Aquí tenemos una, una muñequita con dos rostros. Y aquí muchas muñequitas con rostros muy raros, o sea, deformes. Dice Chensa Dolls. Chensa Dolls. Me gusta esta, ¿eh? Voy a, voy a seguirla para checar esas muñecas que sí están feas. Es una cuenta de Instagram de muñecas, Chensa Dolls. Gracias por el aporte, muchachos. Gracias por el aporte. Vamos a ver este. Dice, hola Oxlack, saludos desde León, Guanajuato. Y no le hagas caso a... a... a... Witz. No, no seas malo con Awitz. A... Hola Oxlack, buenas noches. Primero que nada, un enorme abrazo. Te veo desde el 2012. Gracias, mi hermano. Bienvenido, buenas noches. Cuando estaba en prepa, tenía que levantarme temprano para bajar toda la colonia y llegar hasta la parada del camión. Solía salir a las 5 de la mañana de mi casa con mochila al hombro y unos audífonos. A esa hora aún no hay sol ...y la única iluminación es el alumbrado público... ...una de esas mañanas justo en la esquina de la cuadra de mi casa... ...vi a una niña... ...tal vez de 6 años... ...con pelo largo de color negro... ...y en bata blanca... ...pasó caminando de perfil a unos 25 metros de mí... ...bajó de la banqueta derecha... ...atravesó la calle sin voltear a verme... ...y subió a la otra banqueta... ...cuando la vi... ...no me asusté... ...ni nada... ...pero enseguida pensé... ...¿y los papás? ...está solita... ...en la noche... Cuando llegué, a esa esquina, no, cuando llegué a esa esquina no había ninguna niña, ni tampoco otras personas en la calle. Lo curioso es que yo conocía a casi todas las personas de esas calles y ninguna de las familias tenía una niña. He tenido varias experiencias paranormales. Si me das chance, te cuento las demás. El año pasado, en el mes de octubre, estuve haciendo el internado en un hospital de una zona rural. El hospital tenía la sala de tococirugía, área en donde las embarazadas dan a luz. En el, primer piso, debido a, en el primer piso, debido a una remodelación del área, se movió la sala de tococirugía al segundo piso. Desalojaron una sala de pacientes internados y allí pusieron la toco tococirugía. Lo curioso es que en una de mis guardias, el enfermero de la noche me dijo, aquí espantan, para que sepa. No lo tomé muy en serio, no lo tomé muy en serio, pero escuché lo mismo de otros compañeros y de otros enfermeros y enfermeras. Algunas de las enfermeras me dijeron que los pacientes solían ver a un señor quien se les quedaba viendo y los incomodaba mucho. Lo curioso es que siempre describían a un hombre vestido de camisa y con cara enojada. Después de un mes a las 4 de la madrugada, después de un mes a las 4 de la tarde, una de las enfermeras me dijo, vea lo que grabé. Me mostró un video de la toco, vacía, con uno de los ganchos para suero del techo moviéndose mientras que los demás ganchos estaban quietos. Lo curioso es que lo grabó en ese mismo rato, en pleno día. Desgraciadamente el video lo perdí. Si logro recuperarlo, en otra transmisión, te lo envío. Muy bien, ahí están estos dos relatos de nuestro amigo que vio una niña en la madrugada, una niña con una bata blanca y que después estando en, uh, en un eh, hospital rural, pues hablaban de un señor que los veía como enojado y que en la sala de toco se movía una de las líneas de suero que tenían ahí y otras no. Entonces esas son sus experiencias paranormales. Soy Jorge, gracias por leerme, me dice Jorge. Y Jorge puso acentos, puso comas, puso puntos y aún así no leí bien. Aún así no leí bien. Denme chance, ahorita no puedo contestar los mensajitos. Porque si no, no, los, los llamadas, porque si no, no acabo con los mensajes. Dice, hola, Osla, ¿qué fue de mi caso? ¿Pudiste revis revisarlo? Nuestro amigo, eh, el que tiene nombre de, de, de... El que tenía... Dimas, Dimas. Dimas nos habla de España y dice que si ya puede revisar su caso. Un caso donde él se despierta y la tele estaba balbuceando cosas paranormales. Ya hice el video mi hermano, el video va a salir en, hoy que es, mañana es martes, miércoles, como el jueves, el jueves o el viernes sale tu video mi hermano. Ya hice las pruebas y ahí les voy a dar a conocer qué fue lo que descubrí, así que va a ser interesante que vean este caso que nos llegó aquí al chat y que de ese hice un video para que vieran de qué trataba. Dice un amigo, méteme al chat, por favor, ¿cuál chat? No tenemos chats. Aquí solo que like, este video de un arreglo floral que se mueve por sí solo en un funeral de una niña, se me hace 100% real, no fake. ¿Qué opinas? Vamos a ver este video. Un arreglo floral se mueve durante el velorio de una niña. Vamos a verlo. Esta noche, no, esto no es normal. El fantasma de una niña se hace presente en su funeral. La gente que estaba de luto se quedó desmayada por las impresionantes imágenes que verán. No se lo pierdan en esto. Esto no es normal. Vamos a verlo. Dice Reiko Galván. ¿Tú qué, tú qué dices del caso de Josué? Mi hermano, ¿qué nivel de satanismo tenía ese güey? Pues el Josué estuvo en la transmisión pasada aquí, mi hermano. Tenías que haber estado aquí. Josué estuvo aquí en vivo con nosotros platicándonos de eso. Le hubiéramos preguntado tu historia, tu pregunta, digo. Vamos a ver este video del arreglo floral que se mueve solo, sin viento. Están pasando las imágenes de la niña, de las velas, del velorio que le están haciendo. Están dos coronas de flores. Hay una mujer que está bailando frente a la foto de la niña. No sé por qué baila. Un señor está moviendo el arreglo floral. Ha separado los dos arreglos florales. Ah, no. Ah, no, un arreglo floral se está moviendo solo. Yo vi como que un señor lo movía. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí un señor lo está moviendo y el otro lo, de, lo dejó moviendo, hay un corte de video ahí el video se corta y se sigue moviendo el arreglo floral pues claro, porque lo movió y se quedó como, como haciendo esto oscilando, sí se dirá oscilando, sí, quedó moviéndose y dice el señor, no, yo no lo moví, no, nadie lo movió miren. ahí se ve nuevamente, hay otro corte y se empieza a mover el arreglo floral solo, pero en cada corte o sea, no espera que, que se deje de grabar. Cuando se va a detener, se va a detener aquí la regla floral y después hay otro corte. Falso. Si hay, si hay cortos, eh, cortes en las grabaciones, pues es falso. Aquí se sigue moviendo y se puede mover por el peso. Y hay una señora como que le está rezando, como que, a ver, vamos a. Cállate. Yo voy ahora, sea, El video está bueno, pero son bien molestones los que están ahí. Primero un señor se acercó. Y en la siguiente toma, hubo un corte, en la siguiente toma, el, el arreglo floral está moviéndose mucho, pero es porque el señor lo movió y después se, se empieza a detener. Hay otro corte, se ve, se ve otro señor y se ve otra vez que está moviéndose. O sea, no ha dejado el video claramente que se vea que eso empieza a moverse solo de la nada. No, en ninguna de las partes se ve que ese arreglo se mueva solo. En todas las partes hay alguien cerca del arreglo antes de moverse. ¿Para eres, que te quites de ahí. Quítate. Quítate, Quítate, chica. Pinche estorbo. Que te quita. Déjalo. Para que, que, que vean que no lo estás moviendo. Quítate, chica. Ay, vas de pinche metiche. Quita las manos. Piche viejo, quiere salir a cámara nada más. Que te que lo dejes. ¡Agárralo, señor, agárrese, pinche mentiche. Ya se paró. Ahí se paró el arreglo. Ahora voy a creer si se mueve solo. Que para que vean que te otro corte de cámara, otro corte de cámara, no, no puede ser, nada más me hizo enojar ese viejo metiche ahí, afuera, lo quería agarrar, se está moviendo el arreglo solito y ya a fuerza le quieren meter la mano ahí, déjelo hijo de su, Oxlack déjalo soñar, dice Ana de la Price. Ya eh, he escuchado música, de, ya, ya ocho años de que te vi en Terror Full. Dice yo, ocho años desde que te vi en Terror a Full con Al Capón. Si sí ya estás grande, mi Ox. <ríe> que yo, que yo grande. Cálmate. Que si, si yo era un niño. Ya Ox la iba a mencionar lo de Spider-Verse. <ríe> lo más raro de extranormal es que de un día a otro lado arriba será gorda y luego enflacó. De tantos ver fantasmas. No te metas con Spider-Verse. Tendrán tres Hollands como trajes diferentes. Oxlack, exacto, es como la nueva que trae moda andar cazando brujas, nahuales, superactuado y la gente se la sigue creyendo Oxlack, veo que lo que te mandé, si fuera marciano yo me hubiera ido de este planeta sinceramente este canal no aporta nada bueno no toca un tema específico, no lo desarrolla ni mucho menos hace filosofía del fenómeno, dice Polarias dice, sinceramente este canal no aporta nada bueno no toca un tema específico no lo desarrolla ni mucho menos hace filosofía del fenómeno pues no, pues no, nos estamos entreteniendo, estamos cotorreando entre amigos. Si, si quisiéramos hablar de filosofía, iríamos a una ágora, a una ágora griega. Yo estaría en una ágora griega con los discípulos hablando filosofía. Pero como esto es un, eh, una transmisión por YouTube, Facebook, Instagram, YouNow, TikTok, pues es de echar desmadre, no es filosofía. No, Váyase a un agora en, a en Grecia, ahí es donde yo creo si va a caber usted. En un agora griega es lo que necesita. Aquí no va a encontrar nada de eso. Lo de McDonald's fue solo una falsa. Un periódico fue el día de los inocentes. Ah, oye, es que cuántos mensajes ya habrán llegado. Uf, miles de mensajes, no puede ser. Qué popular es este programa. Oxlack, yo creo que nosotros mismos viajaremos al pasado y los humanos de esa época anterior nos verán como aliens o brujas. Saludos desde Potosí, Bolivia. Un abrazo, mi hermano, hasta Potosí. Yo quiero ir a Potosí. Eh, Oxlack Modo da la Review. En cm eh, paranormal, perdón, extranormal. Sí, Violeta, el otro día, eh, imagínate lo que pones, tan falsos, Dross, eh, arreglo floral, está perneando, Dross, Carlos Armijo, también vi la noticia del muerto en moto, es aire, se arregló la bichota, tranquilo, Oxlack, tranquilo, eh, el arreglo se quiere salir, a ahorita no, Paola, déjame seguir con la transmisión, porque, si no, no acabo con los mensajitos, no sabía que tenías un vocabulario tan florido, Oxlack, dice Chirra, eh, a mí me pasó lo mismo cuando vi un video, Ja, ja, ja, ja, el video es falso. Ay, Oxlack, ya llegué aquí, eh, Mari, busca el video completo. Quince. Ahora sí somos nosotros los dominicanos. Oxlack, así somos nosotros los dominicanos. <risa> Buenísimo el Oxlack, Quince, viejo. Ok, dale. ok, son tantos mensajes, no me va a dar tiempo. Oxlack, ¿qué te pasa, brother? Te desconozco, andas bien irreverente, pero está ok. Ando bien irreverente, siempre he sido irreverente, Oxlack. El filósofo de Atenas dice Juan70, quién sabe. Eh, Osla, ¿qué te pasas, brother? Te desconozco, andas bien irreverente. Te queremos Osla, dices. Puf. Paul quiere algo serio y filosofía. Yo sería un templario conquistando Jerusalén. La porra. Váyanse a una secta, se equivocaron de canal. Si quiere filosofar, que se vaya con los marihuanos. Vamos a fumarnos la piedra filosofal. Conquistar Jerusalén es más fácil que conquistar tu corazón. El comentario era de, fam de un familiar del metiche del video. Hola, Oxlac, saludos desde Lima, Perú, familia Hernández Sánchez, un abrazo a toda la familia de Lima, Perú, saludos desde la capital de Bolivia, Oxlac, un abrazo a toda la gente desde La Paz, Bolivia, eh, Oxlac, dame un WhatsApp de Maru, que te doy el WhatsApp de Maru, no, mi hermano, el WhatsApp de Maru no se lo ha dado a nadie, cada que me dan un WhatsApp, siempre les digo que, que no habrá problema conmigo, yo no se los voy a compartir a nadie. Saludos, Oxlack, reportando mi sontonia, mi Sotona, mi son son Sotonia. Son Saludos, Oxlack, reportando mi sontonia. Reportando, reportando mi sontonia. No, pues con razón no puedo leer rápido, pues, ¿cómo va a leer eso? Reportando mi sontonia. ¿Qué era eso? No sé, jaja, prefiero seguir riendo a marcarte. Saludos. Eso te adoro, por eso te adoro, mi Oxlack, dice Maru. Yo tengo el WhatsApp de Maru, el que ofrezca más, se lo doy. No, Maru, ya lo va a cambiar. Saludos de familia, John Rojas. Oslag, mírate, WhatsApp. Vamos, Bruno Ferrero, a mirar el WhatsApp, entonces. A ver, vamos a ver. Este señor me cayó muy mal porque estaba de metiche metiéndose en el arreglo floral. Estaba moviéndose solo. Hubiera estado padre porque sí se veía como paranormal. Si no es porque hubiera tantos cortes y tanta gente queriendo agarrar el, el arreglo floral ese. Así que, metiches metiches, ni modo, se perdió de un buen video paranormal, vamos a ver, aquí tenemos otro, dice, a ver aquí, vamos, dice, solo se vive una vez, pero la mente y el alma del ser humano tiene un poder único, la mente tiene el poder de cambiar el mundo, el alma tiene el poder de la telepatía que en una realidad nos, no la usamos, que en la realidad no la usamos, con razón los fantasmas y las almas en pena tienen poderes muy fuertes que afectan la realidad del ser vivo. Nos dice nuestro amigo, el de hace ratito. A Karina Bartolitti, la brujita azul que nos mandó mil, sol, mil pesos chilenos, dice, hola, aquí mostrándote evidencias de Chile UFO. Hola Karina barlotini dame chance, déjame seguir leyendo los mensajes de las otras personas, porque no los he leído y se me van a enojar si no los leo. El negrito, la historia de terror, cuenta mis abuelos en Tabasco, México, que para Semana Santa un hombre siempre iba a las parcelas a trabajar. Se dice que siempre era trabajador y en esas fechas todos los frutos le rendían y se le daban. Un día para la Semana Mayor no volvió a casa. Se dice que se quedó en las parcelas cuidando la milpa. Pero el mismo animal, o sea, el diablo, le ofreció dinero por su parcela. Él aceptó cambio él aceptó, cambio tenía que dar a cambio tenía que dar a uno de sus hijos, pero él no aceptó. Lo maldijo el diablo diciéndole que su tierra sería infértil e inútil. Y cuando él muriera, seguiría cuidando de ellas y trabajaría por el resto de toda la eternidad. Desde entonces en Semana Santa aparece cuidando las parcelas y su cara es negra, por eso es el tal mentado negrito. Se dice que si escuchas el silbido lejos es que está cuidando la parcela. Pero si escuchas solo ecos en el aire, es que está ocupado viéndote y observándote, para así llevarte y cosechar almas. Según para pagar su deuda y descansar en paz, según nunca volverá a descansar, saludos desde Tabasco, hermano. Ahí ven mis mensajes, hermano. Saludos, ahí está el, la historia del negrito, el negrito. Pues que le vendió el alma al diablo y que el diablo le pidió uno de sus hijos. El negrito no aceptó y que el diablo lo maldijo para quedar para siempre cuidando la parcela y que se le aparece a la gente el rostro del negrito en las parcelas. Esa es una historia de Tabasco en México. Bien por esa historia. Gracias. No conocía la historia del negrito, mi hermano. Gracias por ese conocimiento. Aquí nos han mandado unos videos. Eh, vamos a ver, solo uno que dice este hombre desaparece captado en cámara. Vamos a ver el de hombre eh... desaparece en cámara. Vamos a verlo. ¡Ay, no puede ser. Uy, no, qué terrible qué terrible video no desaparece un carro un carro pasa tan rápido que se lo lleva o sea lo, le da un golpe tan fuerte que lo saca de la toma y solo queda humo estuvo feo ese video ese estuvo muy feo. No lo voy a, a reproducir porque está feo. Lo... No, no, ese pobre hombre yo creo que explotó. O sea, el golpe le dio tan fuerte que ha de haber explotado. O sea, literal órganos y pecho y rostro yo lo quiero ver otra vez dice Ángela Reguín pues ves la transmisión de regreso cuando se termina la transmisión lo ves fue muy feo ese video no me manden ese tipo de videos gente porque no, no lo vamos a reproducir, no lo, no lo manden ahora, por ejemplo, vamos a tener más cuidado para reproducir un video por, por, por esto eh, digo no, es, no, entiendo que fue como tratar de hacer una broma, pero pero pues no, no me da no me da broma, no, no, me, no me causa risa, está impresionante pobre, pobre sujeto estaba como encima de una motocicleta estaba como haciendo algo y pasó un carro, no sé qué haya pasado tan rápido que simplemente lo desapareció, ¿sí? Está, está feo ese video, qué feo se lo llevó. No Es ese seguro, segurito que no vivió, ¿eh? Está sobre una moto, está prendiéndose un cigarro y pasó un carro... O, o algo, algo tan fuerte y tan rápido nombre no, y nos mandó su foto miren, es él nos mandó su foto con Dross Rotsang ¿Cómo lo ven Ahí está con Dronrotzang. Ox, el Sense se me puso lento y se le fue de internet a tratar de enviarte el video del vidente. De mal gusto, una cosa es bromear y otra, puff. Dice, dice que lo bloqueé. No lo voy a bloquear, pero tengan cuidado, gente. No vamos a hacer sanas estas transmisiones. En lo más que podamos, ¿no? Sí echamos relajo, pero no tanto. <risa> Buenas noches en Tixcocop, Yucatán. Hay casas donde la gente que vive en ellas han aprendido a convivir con aluches. Para evitar que les hagan travesuras, les dejan ofrendas y los tratan como si fueran niños. Incluso yo para el paso del huracán Isidoro, aquí en la península. Estando en mi casa, platiqué con uno de ellos. Bueno, quiero pensar que era una luz, y no otra cosa, porque nunca lo vi. Solo lo escuché y tenía una voz muy aguda, pero fea. Pensé haberlo soñado, pero al día siguiente, el lorito, que era la mascota de la familia, que en ese momento estaba en el mismo cuarto, amaneció muerto. En esa casa donde vivía sucedían cosas que no puedo explicar. Y como soy un tanto escéptico, no quiero darle importancia. Oh, ahí está en Tishkoko, Pues le ponen ofrendas a los alush. Gracias, Crazy. Gracias por esos likes. Gracias a toda la gente por estarme apoyando esta noche en YouNow. Y gracias también a TikTok o por estarme apoyando en TikTok. Y los de Instagram, pues también por estar ahí presentes en esta transmisión. Vamos con el último mensajito, que este es de Freddy. Dice, hola Oxlack, te envió una psicofonía, se escucha como unos gritos, cuando lo grabé no escuché nada, todo estaba en silencio, lo grabé en casa de mi mamá, empieza en el minuto 12, cuidado con el volumen ya que lo aumenté para que se pueda oír mejor, espero puedas darme tu opinión excelente programa, felicidades hermano. Ya redacté bien mi mensaje, jajajaja, ja, ja, ja. vamos a escucharlo. Vamos a reproducirlo. Hoy no, Wits. Mañana hacemos... Mañana, Wits. Hoy no. Hoy no podemos recibir llamadas. Está... Ya está corriendo el audio. Estamos escuchando el audio, pero no se escucha en realidad. <risa> Dice, el de la foto con Dross es un fotomontaje con Jeffrey Epstein. <risa> Yo pensé que si sí era el del, del, del mensaje... En neta que está llamando? <ríe> <ríe> Hola, Oslac. También una historia que me pasó hace años. Estamos escuchando el audio, pero no, no se escucha. Bueno, es que aparte dura como tres minutos. Y nuestro amigo no nos dijo en qué minuto era lo de lo de las, los lamentos o los gritos de las mujeres pues escucha medio feo yo, yo siento que son los ladridos del perro ya van a ser, ok gente, eh, son las 11.46 de la noche, ya estamos a dos horas de la transmisión, así que es hora de que nos vayamos a la, a la meme, bueno yo no, yo seguiré haciendo videos y cosas para ustedes, estaré recibiendo sus, sus mensajes, analizando cosas y pues les agradezco que hayan estado esta noche aquí conmigo, analizando todo lo que me mandan al Whatsapp, pues como ustedes ven no acabamos, tengo muchísimos mensajes, muchísimos de todos ustedes. Están muy interesantes, sí. eh, son divertidos algunos, no se crean a, a aquellos que maltraté, como el de la filosofía. <risa> Estamos bromeando, nos la pasamos bien y, y solo es eso, ¿no? Ya cuando es de ponerse serios, es de ponerse serios, pero pues es, es momento de relajarnos hablando de lo paranormal y compartiéndonos sí. las cosas. Y no se preocupen, no se sientan mal Si les dije que es falso su evidencia paranormal O algo así Y demás, ¿sale? Así que yo creo que nos vemos mañana eh, Los quiero mucho, gracias a toda la gente Que me vio en Facebook, en Youtube En YouNow, en TikTok, en Instagram Y nos vemos mañana Con el, un nuevo video Por cierto voy a subir el video De la, de la niña que se poseyó el, Tengo los videos ya De la niña que se poseyó que por jugar Ouija se le metió el chamuco, y pues está interesante el video que voy a subir mañana, así que que lo ven, espero no se espanten, y échele, eh, ayúdenme con los con los videos, compártalos en sus redes sociales, eh, coméntenme en los videos que suba, etcétera para que pues muchos más vengan, y muchos más nos compartan sus experiencias paranormales, y cada noche eh, estemos aquí platicando y pasándola bien. Los quiero mucho. Ahora sí descansen. Hasta mañana. Buenas noches.